Y tal, a todos los seguidores de Ataque Directo Tercera División y Tercera División A y B. Estamos en una nueva fecha. Tenemos fe eh, 6 de octubre eh, del año 2021 con hartas novedades. Ya segunda fecha del torneo de Tercera B. Y también la séptima fecha del torneo de Tercera Ah, así que vamos con todo en este capítulo, tenemos harto material, también harto debate, harta polémica, harto de todo Y como es costumbre, eh, saludar a Mufasa que está en los controles Y también a Nicolás Valenzuela y el poeta del relato Nicolás, ¿cómo está usted? Buenas tardes profesor, eh, buenas tardes a la gente que nos está sintonizando ya eh, Feliz de estar como siempre, como cada día eh, miércoles acá eh, mucho fútbol el fin de semana, así que tenemos mucho para comentar el día de hoy. Sí. José Ángel, el poeta que está haciendo uno, una, una marihuanza. Ahí está, ahí estamos, sí. Unas movidas de béisbol. École, ¿cómo está José Ángel? Bien, bien, bien. Eh, ya descansado después de un fin de semana, bien ajetreado. Donde me tocó estar en, en tres categorías distintas. El sábado en el ascenso, el domingo en tercera B, así que podemos puedo hablar de un partido y ya... En la jornada de lunes estaba en segunda Así que el tiempo no me permitió ver mucha tercera división este, este fin de semana Pero igual hay cositas que desmenuzar Sobre todo, no quiero hacer spoilers Pero un casito que la verdad ya ha empezado a trascender en el tiempo Y ha dejado cosas más patéticas que satisfactorias Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Exactamente porque tenemos novedades de, de todo tipo Y vamos a comenzar según dictamina nuestra pauta Elaborada por el señor Pablo León Mufasa. Eh, Mufasa, Mufardo. Mufardo eh, Mufarini, Mufarini, Mufarini, sí, sí. Eh, con un oficio que, que entrega la ANFA respecto de la situación vivida en San Ramón previo a la fecha del 18 de septiembre, más conocido como el Pichigate, de manera coloquial. Eh, en un oficio que digamos que ANFA no toma mayor carta en el asunto, un oficio en el cual... Eh, se culpabiliza al, al, al club visitante de no haber hecho el reclamo cuando correspondía Y se excluye de toda, eh, digamos, responsabilidad al cuadro local organizador del evento eh, Lo cual a, a mí y a nosotros en lo, en lo personal, digamos, que nos deja un tanto eh, extraño Porque uno esperaba otras situaciones, que se tomaran otras medidas, pero... Eh, por, último, por último, un oficio un poquito más serio, dando unos buenos argumentos, pero al final es, digamos, algo ni fu ni fa, poeta. A ver, la verdad es que para mí fue un, un comunicado bastante patético, tengo que ser súper honesto al, al respecto. Patético también, ent terminé entendiendo por qué los clubes no hacen las denuncias, porque para hacer un oficio tienes que pagar 300 lucas, o sea, por favor, paremos de robar. De verdad eh, entiendo el tema de que a lo mejor quieran sacarse lucas por aquí por allá de todas las maneras posibles, pero en NFB para un oficio no se paga. Ojo con eso, se supone que eso eh, está incluido dentro de la cuota de inscripción. Se supone que para eso es la cuota de inscripción, para que te cubra eh, eventuales denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora entiendo tanta tanta situación que se da con, a nivel de clubes, pero ya volviendo al tema al 100 la verdad es que me da lata por don Gerardo que tenga que dar la cara frente a situaciones tan patéticas, que la vara de medición no sea igual para todos, recordando lo que pasó el año pasado con Trasandino y la verdad es que no sé la verdad cuál, cuál es el, el sentimiento de poder que tienen porque para eso se supone que es un oficio el oficio es para cuando estás fuera de, de todo margen, ese es un oficio para que, para que lo entiendan es para cuando, no sé si en las bases dice que, que tienes tanto plazo para reclamar tienes la posibilidad de hacer un oficio que es fuera de plazo ¿por qué? porque es una situación gravísima etcétera, lo que diga las bases o en este caso lo que diga la, la base del, del protocolo sanitario que también, sí, es bueno como se oye, pero a la vista también como medio patelaucha, pero la verdad es que da rabia rabia por el por la falta de igualdad competitiva la verdad Quiero ser majadero con el tema no, no sé qué es lo que tiene ese estadio Que ha sido aprobado Para todos, siendo que no eh, Se corresponde a nada Y la verdad es que Solamente Creo que lo dije en un par de ocasiones La verdad es que Antonio Medina, el actor presidente de ANFA Solo era un tumor de martinosis y creo que con esto me lo está confirmando O sea ¿Para qué tenemos una comisión sanitaria que Uno, no resuelve, porque esto lo resolvió el directorio de ANFA Dicho sea de paso Dentro de las mismas bases Porque al fin tuvimos las bases Al fin pude leer las bases imagina, Y puedo hablar con más bases De las que ya tenía La verdad es que hay, hay algo curioso Dentro de las mismas bases Que dice que el comisionado sanitario Puede ser o no designado Siendo que debería ser obligatorio Para todos los partidos En la situación en que estamos Puede ser o no designado Uno No necesariamente Tiene que ser un médico tiene que ser parte de ANFA. O sea, si yo mando, no sé, Evo. a ver... Un ingeniero. Siempre, no, no, siempre se volvía el nombre un, ca, un caballero que, que hay que regalarle un café para que sea buena onda, ¿cómo se llama este? No lo he visto hace tiempo, sí. Eh, Billman, ah. Billman. Eh, el Nico se ha cortado el tiro. Oh, te te tiene que haber to, tocado de lente, me, me, medio pesado. Según cómo se levante, anda buena onda. Ah, bueno. eh, yo, yo lo soborné con un café. Prefiero eso que a sobornarlo con Lucas, obviamente. Pero... <risa> Pero, pero la verdad que si en vivo a él, ¿qué conocimientos sanitarios tiene? Ninguno. Ni una. Ninguno, porque a veces ni siquiera sabe detectar qué jugadores es el que hace el gol. Ahora hay otro punto también dentro de las mismas bases que estipula que eh, si es que no están reunidas las condiciones para, para el estadio, digamos, de recinto para jugarse el partido. No se debe jugar si tiene que reprogramar Exacto, y de hecho ese punto quería llegar Y no, y, y no Y, ¿Y, y nunca me... se reprogramó No y, o sea, y y me pregunto si la gente de ANFA O la gente del municipio No sabía que iba a rendir el estadio antes Para festividades del 18 de septiembre no, no sé, ahí era responsabilidad del comisario O en este caso del turno Porque a lo mejor comisario no había Porque Pero, como dije, puede haber o no comisario No pero en serio, no sé. la, la pulenta y lo digo en jerga, así como un poquito en jerga, es de lo más kuma que he visto en mucho tiempo. ¿Cómo pueden hacer así como, oh, recuerden que es fiestas patrias? ¿Qué importa que, que sean fiestas patrias? La cuestión es que están haciendo un trabajo. Oye, pero si me mandó un discurso hace harto rato el tema del o sea, estamos volviendo a lo mismo, o sea, tuvimos una ativo no de algo bueno y lo terminamos opacando con esta situación. Que la verdad es una burla, insisto, es patético, Habla muy mal de no sé cuáles son los intereses creados con ese estadio Insisto al respecto Que siento que hay un interés creado Porque se sigue habilitando de en el partido siguiente Nuevamente hubo, hubo situaciones irregulares Las cuales ya entiendo por qué no se manifestaron Porque hay que pagar 300 lucas Con lo cual, al menos, eh, por ejemplo, un viaje Por decir a Rancagua, con eso se costea el viaje O sea, Realmente. entiendo, entiendo Mira, por qué no lo hacen Leo Leo. Perfecto. Leo. No el oficio, más sí las bases. Dice. El di eh, esto es el punto diez, eh, artículo. Artículo art 10. Artículo 10.3. Art artículo que los... Aparte, un, un pequeño paréntesis para que la gente sepa. Es tan ordinario est este, esta redacción de artículos que el artículo 1 es la presentación de los artículos. Siento que la presentación es presentación. ¿Ah? <ríe> Eso, es. <ríe> Eso es. De hecho, el artículo 1 dice, eh, eh, aquí vienen los artículos de las bases. Sí, mira, en el en el, por si acaso, en el, en el Word, tú pones eh, el título y le pones, digamos, título 1, y después le pones insertar índice y te saltas eso. Y también, también es generas un salto de página, desvinculas con la página anterior y no te va a pasar eso. Exactamente. Ya. Dicho esto, eh, el directorio, dice eh, artículo 10.3, 10.3, el directorio no programará en caso de... Ah, que el recinto deportivo no ofrezca a su juicio las condiciones mínimas de seguridad para los espectadores y jugadores. ¿La cumplía para los jugadores? Nancy. No, no, no, no, no En nunca, lo absoluto. Nunca. Que el recinto deportivo no reúna las exigencias a que se refiere el reglamento, ficha del club y habilitación de la Ceremi correspondiente. ¿Reúne la exigencia? No. No, o técnicamente sea, o no. Sea, o sea, creo, o creo sea, que lo habilitó o sea, la habilitó. La ver... Ceremi, no sé cuántas lucas pasaron por debajo, pero creo que lo habilitó. O sea, sí. puedo la para, para tercera. Mm. Porque recordemos Y vuelvo a insistir con el tema Para fútbol femenino Para entrenamiento No se habilitó Para un plantel completo Ya mm -hmm. C Que pueda Fundadamente Presumirse Que en dicho recinto deportivo No pueda desarrollarse Un partido Con las condiciones Indispensables De seguridad Para jugadores Cuerpo técnico Árbitros Dirigentes Y espectadores Acá estamos hablando De una cuestión sanitaria Así que no se cumple Exacto y creo, Ni que, por y creo que por ahí Dice el tema De la sanitización previa D. Claro D. Que el estadio se encuentre suspendido por resolución del Tribunal de Disciplina del Directorio de la División. No. No, no, no. no. E eh, y aquí digamos que está con, con, no sé por qué, está con, digamos, con negrita. Lo destaco, lo destaco. Ya. Eh, no quiero, digamos, especular, pero llama majaderamente la atención. Punto E. Que la institución no haya cumplido con los compromisos económicos de la División. Ah. y lo destaca o sea si no pagáis no podéis jugar es como algo lógico entre comillas sabemos que es lo que más importa más ¿no? que lo deportivo que las F en negrita F que las instituciones no dispongan de sus recintos deportivos presentados en la ficha del club 2021 para sus partidos oficiales adjuntando los puntos al rival 0 por 1 ya mm. G el directorio de la división por razones de fuerza mayor podría autorizar excepcionalmente otros recintos distintos a los indicados en la fecha del club en 10.4, dice. En caso de no cumplir con el punto anterior en cualquiera de sus letras y no se programe, se le adjud adjudicarán los puntos a su eventual rival 0 por 1. O sea, ya al menos vimos que de los eh, a, B, C, D, e, F, G, de los 7 puntos, no por sé, lo menos hay 3 que no, que no se están cumpliendo. No se están cumpliendo. Eh, <coughs> en este caso, no procederá recurso alguno en contra de esta resolución. El y el 10.5 dice que la condición de local es irrenunciable y no puede ser cedida bajo ningún título. No, pero hemos sabido que han cambiado localidades en algunos torneos. No sé si esto es de ahora, pero, pero si es una copia de las bases anteriores, como suelen hacerlo por, la, sí. por lo demás, es, ha pasado que cambien, pero, pero al final, a ver, eh, no, no vayamos tanto a ese punto, porque al final es como un acuerdo entre los clubes, si al otro no le incomoda hacer la invertida de localidad, pa, pasa colado, la la verdad... Bueno, no siento que, que hay tanto al punto, pero aclaremos que a veces pasa. Eh, quiero leer aquí un. Joshua, mandarle un saludo ahí al muchacho de ah, que, sí, sí, sí, que nos sí. dice. El Estadio Municipal de San Ramón es ocupado para la Liga de San Ramón. Sí. Eh, uh -huh. Senior. Se salieron de ANFA hace años. Eh, para esa liga, la presencia de Municipal Santiago es un cacho, ya que por ello. ...deben jugar dos o tres partidos en la cancha de uno de sus clubes... ...Stevens, que es de tierra... ...nota, de las otras dos canchas que hay... ...una es abierto a todo público... ...que es eh, el Estadio de la Bandera... ...y la otra cancha de la Piscina Municipal... ...donde jugó Asparín hace unos años... ...y es chica, dice. Ah, sí, sí. sí es, es, es cierto, es cierto, pero... ...pero al final es como... ...pucha, añadirle más a Jivo. Mira, mira, acá se dice que la... ...que todos los antecedentes puestos a disposición de la ANFA por el club... Eh, fueron enviados al club local que insistimos no es, es nada en contra de ningún club no. es simplemente hacer que se, se cumpla un, un protocolo eh, para que la situación cambie no cambió y ni siquiera hay multa económica no hay nada un no mm -hmm. chirlito ah, o sea dice por ahí que se le va a llamar la atención es que, creo que creo que por ahí dentro de perfecto, dice que se, tipo, que se para le va exigir a exigir que a municipal santiago que la situación deba cambiar o sea, a mí, dentro de, del escrito que les enviaron, me parece insólito que eh, la responsabilidad de, de esa imagen que vemos nosotros del Pichigay... Eh, que un no usted no lo se, haga. Se le traspase visitante. al visitante que es... Eh, que su encargado de las llaves... Tiene que eh, claro. esperar porque nadie Entre a ese camarino, o sea, ¿de qué estamos hablando? Eh, el encargado no, no, de la quizá... llave es el que cuida la llave No, no, no, no ojo a En me, la mayoría cuéntame. de los clubes es el utilero Y el utilero tiene que estar en la cancha ver, los, la. Las lentejas, las pelotas O sea, ah. no está solamente No hay una sola persona que está ahí ¿Sí, ya, yo soy ¿Cómo? el hombre de la llave ¿Cómo es? Claro, un club deportivo tiene sentido. Sí. Pero si sí, el cuadro local tiene que velar por exacto, eso, po. tiene exacto. que tener un, un encargado de eso. Po. Claro. Y bueno, el otro punto es que yo lo que conversaba con el profe Manu, ya, perfecto. Eh, no se hizo el, el reclamo a tiempo, perfecto, Macul no va a ganar los puntos. Pero o sea, si estamos hablando de un tema sanitario... Una sanción, po. Una sanción al club. Como digo, que no se le den los puntos a Macul, pero que tampoco se le den a Municipal Santiago. O sea, estás incumpliendo eh, un artículo que, que es grave en estos momentos con el, el tema sanitario y que pasa en el país. O sea, creo que ahí se contradice bastante lo que es Mira, mira, mira. No olvide, además, que eran fiestas patrias ah. y que el equipo en cuestión conversó con los encargados y le mostraron fotos y videos de la invasión. Mira, es tan horrible situación la situación... que esta semana no se repitió. Y tenemos fuentes de que, sí, que, se que repitió. sí se repitieron situaciones ah. irregulares. ¿Qué? ¿Qué podemos...? Que es una situación tan penca que me estoy glitcheando. Con eso te digo Jurisprudencia, todo. muchachos. Gente de ANFA. Jurisprudencia. Con un club en el pasado actuaron con el máximo rigor. Y ahora... Ni siquiera, y no se trata, insisto, ya es válido si dicen que el, que, la, que, el, que el oficio no se hizo en las 48 horas correspondientes. Hasta ahí te puedo dar ese punto. Hasta por ahí. Hasta por ahí. Pero tiene cierta validez. Lo que no tiene validez que, como eh, digamos, con todos los antecedentes, más encima dice hoy oh, se filtró a la prensa como si fuera un pecado eh, mortal eh, que nosotros hayamos dicho la situación, pues que lo vamos a decir igual. Y, y, si no era, y si no era nosotros iba a ser otro medio Porque la situación la gente la vio eh, es, es, ¿Sabes qué, profe? Yo ahí no quiero apoyar ese punto Yo creo que otro no lo hubiera hecho Porque hay muchos medios que por ser amigos de ANFA No lo hacen Los mismos que reciben información privilegiada Sobre el tema de los de la calen, calen, calendarización de partidos Los que reciben las fichas de los fichajes Los mismos que reciben siempre información antes ellos no destacan estas situaciones. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque se queman. Y por eso, como dice nuestro jefe, nada nos calla, y a mí personalmente nada me calla, y ya lo saben, ya pasé por esto, eh, la verdad es que no lo vamos a dejar pasar. Y ahora creo que lo que queda es ver eh, a qué otra situación formal hay que llegar, porque lo, lo, lo mencionaba anteriormente, o sea, lo de, lo de las pasadas tantas horas es para un reclamo formal, Insisto, el oficio es para cualquier momento. Para eso se supone Exacto, que es el oficio. De hecho, recordemos el tema del TAS con Chile, con Bolivia, con el tema de Cabrera. Totalmente. Que se actuó, eh, se actuó después de harto tiempo, digamos. Sí, bastante. Situación. Bastante tiempo. Al final nos perjudicó sí. a Chile, digamos, como selección. Eh, o benefició más a Perú, digamos. Ya, Pero de eso no va no al va margen. Nuestro punto es el siguiente. Señores, eh, dirigentes, eh, hagan las cosas bien. Sí. Bueno, y. Eh, Yocho aquí nos dice sobre la venta de alcohol Es de hace años que no sé quién se encarga de eso La Muni, la Liga de San Ramón o Municipal Santiago Y sobre el tema que tú decías de regalones Dice, conste que Pasión de Tercera Que se le acusaba de ser el regalón de Anfa Ya no está Listo, mira, mira, se dijo solito Solito, <risa> claro. yo, no, yo no quise decir nombres Por respeto a los medios Todos saben, los que ven este programa Saben cuáles son de hecho en, en lo que es la, la sexta región son tres los regalones de, de ANFA por lo demás en el norte son dos y más Imagínate. en el extremo sur es solo uno y acá en el centro si no me equivoco ya no está ese medio que era regalón que no obviamente no era el, el aludido pero era otro que que estaba antes que yo fundé, después me fui y se volvió regalón Y ahora se fue porque no le convenía transmitir Porque eh, al final, bueno, eran bien pavitos así. Bueno, ¿para qué voy a seguir teniendo usando el tema? Más mmm, que los perros nuevos, básicamente otro, otro, otro, punto, otro punto Pero además señalar ay, ay. Que el visitante No entró al estadio de San Ramón Hasta que las condiciones no fueron las óptimas Entre paréntesis Sin tanta gente, o sea, había gente Sí, el, el comunicado lo dice, ah, se desprende. Eh. Y una vez que las galerías fueron desinfectadas y jamás usaron los camarines es que antes, echaron el copete que sobró de... <risa> yo, yo creo, yo creo que esa fue la yo desinfección, creo que a ese alcohol se porque, porque eh, dentro de nuestra investigación no vimos a nadie vestido de astronauta y no. desinfectándose, o no había nada. De qué estamos hablando? ¿Qué, que el, el mismo caballero que fue orinar, no sé, se eructó y ahí tiró alcohol adentro del camarín. ¿De qué, eh, ¿de qué estamos eso hablando? no es desinfección ni, ni sanitización. La, la que pregunta. Terrible. La pregunta. El por qué la gente aquí Hasta está medio mal redactado dice. La pregunta es el por qué la gente entró a su camarín Debe contestarle el utilero O encargado de llave del camarín del cuadro visitante No O sea, imagínate Ya, volvamos a la situación Es el utilero ¿Y quién en el superior ¿Qué es del lo, utilero? Que es, es lo más probable, que sea el utilero Si está colocando las lentejas, preparando todo Porque más encima estaban sobre la hora O sea, yo creo que él llegó, abrió y partió de inmediato a la cancha A colocar las lentejas, a preparar todo Recordad que el partido estaba programado a las 12 y Macul pudo entrar a las 12 recién. O sea, exacto. ahí está incumpliendo Malaibu. el punto eh, C de las claro, bases. Claro, el uh -huh. punto de horario. Que el turno, debería haber dicho de inmediato, no se juega. Los árbitros no lo iban a, no querían eh, dar, dar el inicio del partido. Entonces, ¿a quién acudimos en este momento? Al Chapolín Colorado. ¿Al señor doctor Jaime ex ministro? No. A la no. Pues? ¿Ah? A quién acudimos. No queda más, ¿No queda más pues, a la y aparte que se, siente con, se sienten con tanto poder de que. No, de que ya pasó, poco menos pasó la vieja. Pasó la vieja. No. No. No, con este no, tipo poco. de situaciones no. O sea, está bien, miren, yo, eh, yo soy partidario del tema de que las reglas son para romperse. Pero no en este tipo de situaciones donde prácticamente estamos jugando con vidas ajenas. Porque por eso es un protocolo sanitario. Entonces hay que ir hasta la última instancia. ¿Cuál es la última instancia en este momento? La Ceremi y el Ministerio de Salud. Y no hay más, siempre. Mira, y Joachim nos dice: en la semana Castrilli visitó la sede de Anfa. Y lo publicaron inmediato. Qué ironía. ¿eh? Sí. No, y ojo. Y ojo, que estaban... Entonces fue por la visita de él que empezaron a remodelar unas cosas. También tuve ahí un, un colega, fue a buscar unas credenciales. ¿Qué peso tiene Castrilli en en, la, en, en Anfa o qué puede hacer? ¿Inflado con Helio? Eh, la, no sé. La verdad en, en, este, en este momento es más que nada por un tema protocolar que, que también... Eh, habla de que quieren trabajar en conjunto pero recordemos y de hecho lo tuvimos entrevistado la temporada pasada al, al hombre de, de, de la empresa de árbitros sí. que es un ente aparte es un ente aparte pero es un, una suerte de camaradería de como decir estamos trabajando todos en conjunto o, o bueno, digámoslo derechamente y robamos todos juntos también pero, pero yo creo que más que nada por eso o sea, no tiene pito que tocar okay, fue, okay. fue a visitar para, para saber quién es porque en algún momento se tiene que topar al menos con los cabecillas ¿Por qué? Porque recordemos que en las bases de la Federación de Fútbol de Chile, el presidente de ANFA, ya sea ANFA Nacional o ANFA Tercera División, eso no lo especifica las bases, dice solo el presidente de ANFA, tiene o puede ser el presidente o vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile y eso está reglamentado. Es obligación. El presidente o el vicepresidente. No puede ser menos que eso. Y puede, insisto, ocupar el cargo de presidente o vicepresidente de la federación. Y de ahí se va desglosando para abajo y van intercalando. Si el presidente de la federación es el presidente de la NFP, el vicepresidente por obligación tiene que ser el de ANFA. Y después el secretario tiene que ser el de ANFP NFP y así para abajo. Se van intercalando todos los puestos. Entonces en algún momento se los va a topar, por ejemplo, en el tema de la Copa Chile. Claramente se los puede topar. Eso lo hace la federación. O sea, si Castillo uh -huh. va a ver el tema de los árbitros, tiene que saber mínimo con quién va a hablar Bueno, lo que dice lo Jucho ahora es Que designó a Mario Sánchez Como el presidente de la comisión de árbitros yeah. <coughs> mm. Me traen recuerdos Del club del póker Ah bueno Nada Y todos sabemos cómo terminó Así como los medios que fueron Cornederos sí, no, y, y, y, cómo, y cómo sigue acabando Si todavía no, no se ha acabado ah. el club del póker oh. Estamos en el 2.0 una actualización de Windows así. Claro, claro, pasamos a ver como de Windows 98 a ME, pasamos de uno <risa> ahí a uno peor, más mula, claro. <risa> claro, no fue fue fue horrible, pero la verdad es que es, es patético, por decirlo menos. La verdad es que yo, yo lo decía en, en la interna con con los muchachos, yo no esperaba nada de este de este comunicado. Y aún así me lograron decepcionar igual como, diría, algún mítico personaje de Malcolm. De Malcom, totalmente. <risa> no esperaba nada y me decepcionaron y de verdad que... Yo te, yo tenía esperanza, de verdad que te, tenía fe, lo hablamos varias veces, te, tenía fe con las cosas que se estaban haciendo y la verdad, no sé, eh, de verdad no no no sabría qué decir cuál es, cuál es el arreglo que es hay con ese estadio. Eh, ¿Qué ¿Qué hay? ¿Qué hay? O sea, esta situación de por sí ya es irregular El estadio no cumple con nada Y aún así se está ocupando Lo decía Nicolás hace un par de programas a todas también ¿Para qué tienen un estadio 2? ¿Para qué hay un estadio 2? O sea, lo, la primera sanción que debería haber hecho ANFA Perfecto, hubo ruptura de protocolo sanitario En la próxima fecha usted no me ocupa el estadio 1 que presentó Me ocupa el estadio 2 Hasta que me arregle las ¿Tiene condiciones Tiene sentido común po. Exacto es Y en lugar sé. de eso hicieron todo un truco Una marioní, una una, una carreta. Una, una, una, una, una mano. Una cuestión muy ordinaria. Para pa echarle la culpa al utilero. ¿Cacháis? O sea, de todas las personas sea, que están en esa cancha. Sea, a tiran ver. por debajo de la micro al utilero. Mira. Bueno, resulta que el utilero. Tiene un supervisor. Y tiene superiores. Ya, pues. ¿Por qué pero, no están ellos debajo de la micro? Pero, pero mira. A ver. ¿Qué, qué puedes esperar menos ordinario si la credencial de este año es esta? No sé cuál es mi cámara. Acá. Ahí la puede, la puede ver. Sí, totalmente. De hecho, voy a dejarla en. Sí, en sal, primera pantalla. Sí, sal, Va a estar en sal, cámara sal, una. Bueno, la, la la tener que taparla en root, obviamente. <ríe> <ríe> <ríe> obviamente para que. Por si me Toma. Quede, por ahí si está. Me... Ahí está, mire. ¿Qué más ordinario que esto? Esperamos dos años, si no me equivoco, para esto. Ay, ay, esto ay, perdón yo. que lo tapé, profe. No, no importa. Esta, no, ¿Qué, no, qué no. más ordinario que esto cuando. Bueno, bueno, por lo demás atrás eh, tiene. Ahí el, el, el logo, que creo que costó cinco palos, una basura. Y, y una firma, que no sé de quién es. O sea, creo que es una firma, bueno, parece una mosca, más que nada. Pero, sí. ¿qué, ¿qué más ordinario de que hecho, esto? De hecho, la credencial del Manuel está mal cortada. A ver, vamos Si eso lo, si eso lo mencionaste, Manuel, la semana pasada. Ya, ya fue. Eh, eh, pero, pero, no pero, ¿qué más ordinario que esto? Se dijo en algún momento que existía la posibilidad de que fueran eh, credenciales electrónicas, como las de ANFP. Eh, cámara 1. Si, ¿sí? si puede la cámara, por favor. Yeah. Mira, ahí, ahí está, ahí, ¿dónde está, el, corte? Ahí, ahí está el, el corte malo, malo. Qué sensual ese hombre. <risa> <risa> estuvo de o sea, sensual Manuel. O sea, ¿qué, ¿qué podemos esperar si estos son los tipos de credenciales que más encima se demoraron, eh, Nico, si la memoria no me falla, ¿cuatro semanas? Cuatro semanas, sí. O sea, para esto Antes por último era un plástico bien elaborado Ahora son un papel que No sé, bueno, una noche de trabajo Yo creo que la hago No no creo más allá que eso Ya ahora conseguirse el timbre Ahí del 2021 Que no sé por qué timbre Ahí deberían haberlo hecho con las letras Se hubiera visto bastante más decente uh -huh. Por lo demás Y el gusto de poner así una letra prensa Como pudieron ver Que aparte está no. mal está mal distribuida. Por lo demás como puede ver en su pantalla. Entonces, volviendo al punto, o sea, ¿qué más ordinario que eso? ¿Y qué podemos esperar si ese es el nivel de, entre comillas, profesionalidad? Oye, diciéndose la universidad de fútbol y esa credencial no da ni por universidad. O sea, yo tenía una credencial... Yo no, yo no fui a escuelas pagadas, por lo demás. De hecho, fui al Liceo Confederación Suiza. Aguante la revolución pingüina, justo me tocó en esos años, por lo demás. Eh, en Pudahuel fui... O una escuela ya particular, subvencionada, pero la, la mensualidad valía en ese entonces mil pesos. O sea, era un saludo a la bandera. Uh -huh. Era como para tener el compromiso. Y en ese entonces, la credencial de la biblioteca era mejor que esta. Y, es se, se, se, y se los aseguro. De hecho, las tengo guardadas en una billetera en la casa. Pero era, era mejor que esto. Estamos a 2021. O sea. ¿Qué pasa si hay un artículo que dice eh, que es el equipo local el que debe velar por la integridad física y moral de los participantes en el evento? O sea, si, te, si tenemos eso, la verdad yo, yo, ten, mi memoria es súper frágil no, me acuerdo de, de ciertos puntos pero no me acuerdo de todo, lo, de todo lo que leí de las bases me quedé con lo que, con lo que más tenía que, que destacar pero si dice eso el chancho está tirado ya. está no. tirado, o sea, se está contradiciendo todo el comunicado Echo. de inmediato de o sea, ya no, ya, ya no, hay nada que hacer. O sea, el comunicado pierde completa validez si dice eso. eso. Al tiro. Eso. Eso. Está. Eso. Ya. Entonces, eh, ¿cómo lo cómo resolvemos? Yo no, yo no le hago la pregunta a ustedes. Miro la pantalla para que los que nos están viendo, ya ni sé qué Y lo que nos vean más adelante ¿Sé que ven, también. ¿sé que, ¿Sé, que sé que Ahí andan buscando qué es lo que voy a decir de ti. Hoy no. Pero. Pero ustedes, señores de Anfa. Ustedes los apunto. Ahí está mi cámara. Ustedes. Ahí está. Hola. A ustedes. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Se creen con el poder de tirar las cosas para un lado, de en una pasada ser responsable al club visitante, en otro lado al club local, en otro lado ni siquiera a ninguno de los dos y pasarlo al municipio que no le corresponde por lo demás, independiente de que pase el estadio? Pero si se consigue el estadio, el club local, la responsabilidad pasa a ser de ellos, no del municipio. Eso me parece también uno de los argumentos más patéticos que he mencionado. ¿Eh? ¿Qué hacemos ahora? Porque está en sus artículos, está en sus bases... Si hacemos bases y las vamos a romper, ¿para qué lo hacemos? Para que hacen bases? Quiero, quiero que me aclaren esa duda. Si alguien puede hablar, si alguien quiere hablar con nosotros, comuníquese. Yo creo que ninguno, tiene, proble ninguno tiene problemas en ir y escuchar la versión de ellos. por lo Entiéndase. Bueno, todavía estamos esperando eso. Sí, por lo demás. No lo está, eh, de hecho, va a haber 18 chicos este fin de semana y a, a lo mejor ahí se van a pronunciar. Puede ser con la velocidad nah. que trabajan, como esto pasó para las fiestas patrias, puede, nah, puede ser. Pero, pero pronúnciense Ahora, les le digo el tiro. Si, si voy yo, yo voy a contraargumentar todo lo que me vayan diciendo, en base a lo, que, a lo que conozco de las bases y a lo que conozco de la situación. Si quieren que vaya otro, están en su derecho de pedirlo, pero si quieren que vaya yo, yo, por lo demás, eh, voy a grabar la, la entrevista. Dicho sea de paso. Y siempre desea hablar con las bases que se tienen y sin especulando. Porque si se especula, claramente se expone a una a problemas. Pero como todo está tan público, esto nos llega, hay documentación oficial. ¿Cómo, no pueden, ¿Cómo nos pueden negar si es que dicen ah no, lo que estamos diciendo es mentira? No pueden. Simplemente no pueden. Hasta yo leí ese documento. Que soy el que. el que. el pajarito nuevo, básicamente, todavía. Y que me estoy entrando en este mundo Todavía Pero tengo experiencia en otras partes Y perdónenme Pero les falta harto sentido común ya. Les falta harto tiempo sí. Dicho esto, podríamos ya dar por terminado el Sí, sí démos, eh, démoslo eh, por zanjado, Ya dejamos la puerta abierta que ellos se manifiesten eh, Otra ecuas. vez Sí, yo también eh, podríamos Tengo conocidos abogados deportivos Así que podríamos hacer un, ah. un debate interesante De la sí. jurisprudencia, de la jurisdicción y, Exacto. y todo eso. Exacto. Eh, sí. Bueno, eh, para variar, seguimos con el tema de problemas de serios de transmisión en el partido de Pilmahue contra Rengo. Nico, usted en nombre de los problemas de la transmisión. <risa> bueno, eh, ellos mismos, bueno, no vi este partido, pero ellos Claramente no. hicieron, <risa> hicieron pública eh, la, la, la información de que eh, lamentablemente eh, se les cayó la transmisión. Eh, y bueno, es algo que se viene repitiendo eh, Me recuerdo que eh, Poeta Vio el partido con, con Linares Y tuvieron Muchos problemas también ahí eh, Muchas veces deja mucho que desear la transmisión eh, Me gustaría que Que los clubes que a veces tienen eh, mucha, eh, Muchos problemas con la transmisión Lo hicieran como lo hace Lota O sea, es una entrada simbólica Claro o sea y la, y la calidad de Sapto Mayor. Claro. Sí. Es que eso es lo que voy yo. O sea, Lota lo hace de esa manera y, y le va muy bien. Porque exige. O sea, haces que un, una persona para ver el partido te pague 3.000, 3.300 pesos y eh, le vas a entregar una, un mal servicio. O sea, que, que queda conciencia de cada uno con un mínimo y bueno, así se puede ir mejorando. No sé. Pero es lamentable, lamentable que se siga repitiendo esta, eh, estos problemas con las transmisiones eh, que dejan mucho que decir. A ver... Pero... A ver, es, que, es que el tema de las transmisiones eh, eh, da, da, para, da para bastante, porque por ejemplo... El, creo que fue la semana pasada que lo, que lo mencioné el tema de la, de la transmisión de Chimbarongo. Sí. Uh -huh. Muy hecho, buena, muy buena por, por lo demás... Eh, ya, si quieren hablar de, de calidad, a lo mejor la calidad de imagen no era la mejor. Pero se veía y no se cortaba, no tenía problemas y había cuatro personas en transmisión. Por lo menos. O sea, lleguemos a eso. Ahora, si hay un problema de señal, a lo mejor los estándares que están ocupando son muy altos. Bajemos la calidad del video. Pero que no haya cortes, que no haya fallas. El tema es que se vea. Que se vea decente, no que se vea harinoso. Es, es, es, es en 144P. De dos de, de, de, de, de, de frente. Pero ocupemos a, algo más bajo a lo, Bueno, yo para el sur no sé bien cómo es el tema de las señales, sobre sobre todo para allá. No, mm, no conozco eh, a Pilmawe, por ejemplo. Por ahí nomás. No, no conozco para allá. Sé, sé que bueno, Puerto Varas es como otro mundo, para allá hay buena señal. El frutillar, ahora, obvio, también po, tiene Obvio, bueno, el pucón y Puerto Varas como no hay <risa> mala, mala, mala señal, pumbre. Po, pero pero pero el punto es que bájale un poquito la calidad. Listo. El bitrate. Hay una opción llamada bitrate claro, y le bajáis a 2500, claro, 2000, a, a 1500 si, incluso. Y si, si, se le voy a bajar acá. Acá, sí. A ver. Literalmente. A ver. Ah, ya, pues, ya a no, no, no, ya bueno Nos eh, vamos a ver sí. bueno, eh, eh, sí. antes de, eh, más guapos Antes de ir al análisis de lo que ya fue la eh, tercera Vamos con nuestra tanda de comerciales de nuestros colaboradores Que hacen posible que este programa esté al aire todos los miércoles con ustedes sí Y comienzo con Ñuble Print, lleva tu pasión a todos lados Los mejores relojes, eh, cuadernos, camisetas, tazones personalizados con tu diseño y la mayor variedad de implementos y souvenirs para entregar los regalos Tienes llaveros como decía recién, tienes relojes, cuadernos, eh, tazas, eh, jinetas de capitán Y todo eso lo puedes encontrar en el Instagram Arroba nubleprint o al whatsapp más 569-2259-1523. Y como si esto fuera poco, si todo este abanico de, digamos, de implementos fuera muy fuera, ya no, no, no diera más Tienes la posibilidad de participar en la polla de resultados de New Le Print Ajá. Los participantes que van acumulando los puntos Se hace una tabla general, digamos Y está muy entretenida porque hay jugadores que van, que suben, que bajan Yo ya no empecé, yo, yo llegué atrasado, digamos, eso me di cuenta tarde Entonces no quería participar porque es entrar tarde Pero una vez ya eh, cuando se empieza un torneo nuevo sí. Voy a participar ahí para ver si salgo campeón de algo Así que... Eh, otra, otra vez. Otra vez, claro. Entonces, Así que recuerde que puede verlos en Newble Print y sus redes sociales en Instagram. Arroba Nubleprint y WhatsApp más 569 1523 Sí, ah, sí, voy yo. Ah, no, o Josman. No, Mann. yo. Josh sí, güey. Y yo tengo que hablarles de nuestro amigo Josman de Barbara Shop. Les recordamos que está haciendo domicilios todavía, pero pueden contactarlo en su Instagram de guión bajo Joss, guión bajo Barber, guión bajo Chop o mucho más sencillo al más 5, 6, 9, 41, 44, 14, 37 para que salgan a tirar la pinta aprovechen que queda jueves y viernes para este fin de semana largo que es 18, chico por lo, por lo demás para que anden... Bien pinteados para que tiren siempre pinta. Es primavera, es época de empezar el, el periodo de conquista, como dicen por ahí. Se vean bellacos Exacto, tienen que estar bien, bien producidos para todo lo que se viene. Qué mejor que hacerlo con nuestro amigo Josman de de Barber Shop. No alcanzaste a anotar el número, te lo reitero: más 569-4144-1437. Agenda, cotiza y ten el mejor estilo y el mejor corte con Josman de The Barber Shop. Exactamente y recuerda que el ejercicio no solo cambia tu cuerpo También cambia tu mente y tu actitud Y con ABDX profesional además entrenas con el mejor estilo Ropa deportiva de alta calidad, de alta gama Y con la mejor comodidad para poder realizar tus actividades al aire libre ¿Dónde los puedes encontrar? Pues es muy fácil, en las redes sociales, en el Instagram, en abdx-profesional O si ya quieres hacer una cotización más importante para, la liga de, para tu liga de la empresa, para la liga con los amigos de fútbol, de fútbol 7 O la federación de hinchadas europeas, por ejemplo, si quieres sacar una camiseta del equipo más grande de Italia, que es la Roma eh, Lo pueden hacer al más 56951959290 repito el whatsapp, más 56990 eh, 51959290 Y también te puedes hablar por Instagram en ABDX y un bajo Profesional Recuerda que con abdx Profesional puedes tener excusas o resultados, pero ambas juntas, no, no, no, no, Nones. no señor. Es eh, verdad, y por, y por lo demás, un aviso de utilidad pública para el próximo programa el Noble Print va a quedar menos de un mes, así que preparen el buen regalo que me deben hace dos años. Dos años. O sea, claro, con este van a ser dos años. Mira. Ah, bueno. Así que. Creo que sea. Ha sido un reloj de Palestina. Sí, y de te mal, te y, y de ranco, ¿no? También, sí, puede ser. Uno, bueno, sí, uno, sí uno claro, uno. Uno, uno por año, uno de palestino, y uno, y uno de de, de ranco, sí? Sí, está ¿Sí? bien. Sí. Y, y, y un tazón también porque te estoy tomando hasta el final. Harto té. Oye, hablando de té, me fue a comer una lasaña el otro día. Ah, sí. Garfield, sí. Buen datito le. Buen buen dato y yo creo que tuvo que ver algo usted ahí no bueno, ah, bueno. No, no pues si pues le mandó un mensaje que se lo había ganado y yo no tenía idea pero la foto después nunca la, nunca la vi pues esa no, no apareció esa, esa llegó ahí llegó por ahí bueno cuento sí. corto eh, hablando de té está el chai latte que es un té chai con latte bien rico ayer hice la prueba en la casa con un té chai esto que es de una marca de esa del del, del indio ah perfecto eh, y le puse leche Oh, bueno Muy rico, el paso al dato, Chai Late. Chai, eh, chai, chai. Late, sí. Así que bueno, vamos con eh, la tercera división a ah, sí. mi querido Mufasa. Acá está la Y decir, acá está la Mufa <risa> Acá está el resultado. Exactamente. Eh, bueno, eh, Quintero Unido eh, lamentablemente sucumbió en calidad de local ante Provincial Vallequí, recupera el tranco y vuelve a la senda de los triunfos. Nico. Eh, un partido que fue eh, bastante entretenido, el cuadro de Quintero eh, tuvo sus ocasiones eh, pero lamentablemente el segundo tiempo el viento le jugó muy en contra eh, por ahí en el segundo gol eh, era una un balón parado para, para Quinteros eh, envían el balonazo y la pelota se les devuelve y viene la contra y lamentablemente oh, los pilla sí. mal parados eh, claro, sí eh, eh, estaba muy muy fuerte el viento, eh, pero son eh, es un triunfo valioso para el cuadro de provincial Ovalle que, que por ahí se venía complicando. Eh, eh, al, al comienzo del, del torneo era el, el serio candidato aquí en el grupo y ya se le estaban uh -huh. acercando a los perseguidores. Y por, por parte de Quintero es, es lamentable porque eh, pese a que a que Vallenar no, no ha sumado, eh, está ahí, está ahí... Se le, se le acerca pasito a pasito, sí. lento pero seguro. Y creo que... Suave, de ganar mejillones este fin de semana Ya aseguran ambos Mejillones y, y Yovalle ya aseguran la clasificación uh -huh. ah. ahí, ahí, Cuando veamos la tabla voy a hacer los cálculos matemáticos Claro, ahí, exactamente a la, a la sí. Pero el fenómeno que más me llamó la atención Es que la semana pasada No jugó Quintero y quedó arriba de Brujas. Ahora no jugó Brujas Y ahí quedó Prácticamente por arriba en la tabla Entonces, Las paradojas del fútbol, paradojas del fútbol. Sí. A veces no jugar te hace ganar Ah, salió... Sí, eh, se, fue, como, se fue en la mea bola. ¿no? Sí, está como eslogan ahí del de candidato que salió a la voltoleta con el cuarto retiro. Ah. Sí. Ah, ahora que hable bien de... ¿Cómo se llama? De bruja. Va eh, oh, no, a no, <risa> empezar a... Va a empezar a perder. No, no, qué terrible. No, Vámonos para la casa. Ya. Eh, Va a llenar. Eh, estuvo a portas. Estuvo ahí, ahí. A, a, a nada de poder conseguir su primer... Eh, triunfo, sin embargo, Municipal Mejillones dijo todo lo contrario. Y de todas formas igual le sirve a Vallenar porque se acerca un poco, pero la, la tuvo ahí, la tuvo ahí el, el, el triunfo, ¿no? Bueno, y, y en este partido eh, creo que las noticias estuvieron más fuera de la cancha. O sea, Vallenar eh, comunicó que parte de su cuerpo técnico eh, dio un sí. paso al costado y también un par Cierto. de jugadores también dieron un paso al costado, así que lamentablemente en una situación... Bastante delicada en la que se encuentra el cuadro de Vallenar. Eh, eh, hay personas que están abandonando el barco y es lamentable porque eh, eh, en estos momentos lo que más necesita el club es la unión. Y creo que eso lo, lo único que hace es, es sembrar más dudas en cuanto a eh, la permanencia en la categoría de deporte Vallenar. Sí, bueno, es, que, es que a lo mejor la unión tampoco está en, en, la parte alta, en las altas esferas de la dirigencia del club. Sí, de hecho, hace tiempo el ex capitán, ¿se, ese comunicado que hablaba claro. De, claro. del mal manejo que hubo. Entonces, Exacto. Tiene, tiene que no estar entregando las mejores condiciones laborales, digámoslo. Claro, claro, sí, sí, porque recordemos que no, no hay sueldos, hay apoyos económicos. Es mentira, si hay sueldos, si les pagan a los jugadores. ¿Y para qué mandas con cosas? Sobre todo en la. Sobre todo en la. Si, si Esa eso, eso, eso es, eso es una mentira maquillada. Es una mentira maquillada. Pero claro, puede que no se le están dando. A lo mejor a lo mejor los jugadores ni siquiera han querido, han querido evidenciar de, de cuando no les pagan. Claro. Que puede ser también. Puede ser. De hecho, acá estoy leyendo, eh, estoy haciendo un poquito de trampa, eh, la entrevista de eh, Camilo Hanger, que es el delantero de Ballenar. Y hace una mención muy importante de que es menos de lo que merecemos. Pero no lo hice eh, así como de un ángulo así como, muy, así como sobrado o algo por el estilo. De hecho, al contrario, eh, lo dice así como. Califica a los partidos como raros. Como que se. Como que lo sienten raro. Como que no. Como que no conectan. Como que las situaciones no se les da. Entonces igual es una cuestión muy complicada. Y en lugar de como. dar este toque así como. tan así de como defenderse, así como no. acá reconoce de que aquí hay algo más. Es que hay que ver. O sea, yo, yo vi hace. Yo sé que no es el mismo plantel eh, Creo que es la misma dirigencia sí. Vi a Ballenar favorecido en un torneo de tercera división Por lo demás Y me consta, estuve en el estadio transmitiendo eh, Aquella vez Pero ahora que lo estén desfavoreciendo Yo creo, yo creo que es más por, el, por el, la frustración de los jugadores no, claro. no, no, no, no, no creo que suena que estoy defendiendo a no, no Es que no puedo decir lo contrario porque no he visto los partidos mm. Y ahí es donde uno ve si hay algo raro no. No, no O sea, opino desde, desde la ignorancia en, en este caso, pero me parece que va más por un tema De la, de la situación que está en el plantel Que la verdad es, es lamentable sí. Y eso que Vallenar juega Ese es el asunto, Vallenar está jugando El problema es que no está ganando Y solamente ha tenido un empate nomás eh, dos. No, dos, dos, dos Dos, claro, sí Ampar. Bueno, eh, lamentable la situación de Vallenar Esperemos que quienes queden Digamos a cargo de este buque Puedan hacer al menos un trabajo Noble y digno de cara al término De, de campeonato, recordemos que el, Ellos quedan libres la última fecha Me parece, ¿no? Sí, sí, sí. entonces eh, ya le, le quedan seis, ¿no? Tic tac, tic tac, tic tac Empieza el reloj El, pues, reloj, buena, buena el, el reloj Y bueno, <risa> eh, ya llegando Digámonos al, al, al meridiano central De este campeonato eh, tenemos una sorpresa en el, en el regional de los Andes ya que Trasandino nuevamente en a puntos en condición de local ya se está dando una tónica uh -huh. ya no es sorpresa esto ya no es sorpresa, nuestra pregunta era hace un par de semanas ¿Estará, ¿habrá pinchado rueda Trasandino? y parece que pasó por uno digamos por un camino bastante pedregoso porque ya lleva un, un periodo de estancamiento un tanto importante y lo que le ha permitido no solamente dejar el liderato de la tercera división A en completo sino que también ya los contendores del mismo grupo se le van acercando ya de manera digamos peligrosa, un par de, de, de enredos más y hasta puede quizás quedar hasta eliminado de, de los playoffs. entonces es una situación digamos hmm. eh, difícil para el cuadro del cóndor, sin embargo los canarios de la pintada unida bien, bien pegaron de vuelta, de menos a más uh -huh. eh, bueno, hace unas semanas conversábamos y es que eh, era conveniente el cambio de entrenador eh, ya ha comenzado el campeonato y vemos que al cuadro de eh, la pintana les favoreció o sea desde que desde que se fue el técnico eh, como que descomprimió el camarín quizás sí, pues, mm -hmm. sí, liberó tensiones sí. y creo que eso les favoreció bastante fue un, fue un encuentro en el en el cual como siempre he dicho a trasandino no lo veo cómodo en su cancha mm. eh, desde el primer partido que lo vengo diciendo creo que es una cancha que no les favorece a ellos para el fútbol que hacen y, y bueno, eh, creo que el, Yo creo que el profe fue por ahí El que metió mano este fin, esta, esta semana tenían un partido amistoso Con, con Unión San Felipe Y lo suspendieron sí, La Copa Valle de la Concagua Lo claro. suspendieron, yo creo que ahí El, el, el profe Lucho eh, cerró la puerta Habló claro y creo que Se puso bravo sí Bueno, es, uh -huh. es la tónica del profe Que creo que tiene su carácter ahí sí. Tostado intenso en envasar <coughs> es Claro Claro, y bueno, un cuadro de, de La Pintana que, que fue a guerrearla ya, eh, hizo un, un, un partido bastante trabajado, eh, trabajaron todos como hormiguitas, los vi ahí eh, bastante eh, bien eh, compenetradas las líneas, y bueno, tuvieron una y, y, y se acabó. O sea, eh, el cuadro de Trasandino fue el que hizo el mayor desgaste, eh, tuvo las oportunidades y, y, y lamentablemente se quedó con las manos vacías. Sí, de hecho, este fue de los partidos que pude ver de rojo, porque el que estaba viendo y el es que hice nota fue el de Rancagua Sur. Jugaron lamentablemente a la misma hora. Sí. <ríe> Qué estupidez más grande. Chanfle. pero Pero lo pude ver de rojo y sí coincido con, con Nicolás que, y con lo que decía el profe de menos a más. Y lo otro, que fue un partido muy inteligente, fue muy bien trabajado el partido de, de la pintana. Hace rato que no se veía a una pintana con la idea clara. Me tocó el partido de la ida, el, la pintana trasandino. Y no, trasantino clarísimo en ese partido. Muy claro. Y la pintana a ratos perdida, a ratos como que ganaba lucidez. Y aquí fue todo lo contrario. Fue como. Eh, Con marcha de tractor, pero agarró vuelo. Y de ahí no lo, no lo pararon más. Pero sí, lo que dijo Nicolás. Tuvo una, la materializó. Y a pesar de que tuvo más, eh, no tuvo la impericia para poder. Eh, poder eh, hacer más abultado. Un marcador que por lo menos o a sea, lo que pude ver. En, insisto, lo, lo vi más o menos de reojo. Para mí, por lo menos, debería haber sido. Un 2-3 a 0 fácil Fácil Sin goles para Trasantino Por lo demás Y el otro punto aparte eh, Exagerado el tiempo de añadir siete minutos para mí fue demasiado Yo creo que no, no lo verdad Se está dando esta tónica De que no, están sí. extendiendo por siete minutos Pero hubo alguna ¿Con qué fin? O sea, de, mira de, Dentro de lo que estaba escuchando Y de lo que <susurra> vi Para mí eran cuatro minutos Y estábamos bien es que por el tema de la sustitución es que, eso, siempre, que ni es, siquiera con bar es, que, es que está el tema del asunto de que por cada cambio son 30 segundos Claro, claro ¿Sí? o sea, Si tenéis 6 cambios, tres por lado en el segundo tiempo Son 3 minutos y listo claro, claro. No, y, y, claro, y con el gol que fue en el, en el segundo tiempo También se supone que es un minuto más promedio prox, Por eso te, decimos 4 minutos y estábamos bien Pero 7 fue demasiado sí. Y también las faltas cu Cuentan también las faltas cuando las, los jugadores están en el sí, suelo ¿Cierto? Sí, no tanto sí, pero, No, exacto, tanto. Pero hasta no tanto ya No tanto no tanto. Si un jugador queda lesionado y no sé, porque pues, tienen que atender uh -huh. lo que tiene que entrar el. el, el la camilla camiero, o la ambulancia. O los kinesiólogos, ahí ya te resta punto. Sí. Pero si el jugador se cae y falta, eso es parte del mismo juego. Ah, claro. Uh -huh. Por eso están esta, estas nuevas ideas que quieren hacer de, de cambio de reglamento: de que el balón cuando se para el balón, se para el tiempo, pero juega en media hora, porque al final el tiempo efectivo de juego es media claro, hora. Etcétera, claro, uh -huh. claro, etcétera. Como, etcétera, como etcétera. Una Claro. Hmm. Cosa, idea que no, que no apoyo no, no, no me gusta no tampoco más. Ahora, um, quiero ver ese, ese, la vin, eh, Según la pauta ese, La pintana le cuenta el chiste Trasandino <risa> <risa> ah, ¿Le sí. hizo la gracia? Be, be, be o, sea, o, sea, o sea, pero es que, es que, claro, es que Lo bueno. hablábamos, o sea, gracia entre comillas Porque Trasandino no se siente cómodo mm -hmm. en su cancha mm -hmm. O sea, el gracia está por ahí O sea, es bueno porque estaba siendo A pesar de que venía cayendo hace un par de fechas Seguía arriba, a tope claro, claro. Seguía invicto Exacto. Que eso era. Claro, entonces Claro, por ahí puede ser, pero de que sea así como mediana, que sea como sorpresa. Que, me, que me fue me acuerdo. una talla, Ma, sí. me acuerdo No un fue un chiste, sino que, que fue una talla. Es que claro, claro. me acuerdo un, un término que escuché por ahí un tiempo en Los Andes, que le hicieron la 45. <risa> <risa> 45. La 45. Bueno. Eh, Real San Joaquín y Municipal Santiago en tablas, uno a uno, en un partido que digamos... Eh, no le sirve a ninguno porque ambos ya están digamos buscando la opción uh -huh. de poder consolidarse en el grupo ya dar ese paso de salto de calidad y son digamos los dos pueden sentirse con no creo que alguno sienta puntos punto no no bueno eh, creo que era Real San Joaquín el que si es que ganaba este partido quedaba puntero lamentablemente sí, pues, claro, no, no. pero no, no, pero no lo pudo lo y entonces a, prácticamente ya si, si vemos acá Rancapo Azul con la Escuela de Macul son los que van a estar peleando abajo y, sí. y arriba son cuatro equipos <coughs> para tres cupos entonces aquí el, el ganador de la fecha, sin lugar a dudas, es la pintanonia. Sí, no, no, yo veamos si, si Rancagua son no se mete después de esta fecha. Porque igual quedó más o menos a tiro de cañón. Mm. Sí, podríamos sí. podríamos poner sí, sí. un porotito. Sí. Sí. Sí. sí. sí, no, sí, este el partido el, que, el bueno, que. Perdón que me haya adelantado, el que sigue los que tenemos que realizar prácticamente fue clave. En el grupo. Sí, sí. De uh -huh. determina el técnico De los chicos buenos con Municipal Santiago. Y, la verdad que no lo vi, pero. Eh, eh, lo que decía, era, era la, la gran oportunidad para el cuadro de Real San Joaquín de, de, de consolidarse, de demostrar de su, su buen alza y, y lamentablemente lo desaprovechan. Eh, lamentable para, para ellos, pero, pero siguen ahí. Eh, igual es un punto sumado que, que los mantiene en la parte de arriba. Sí. No o sea, puedo, no puedo, por mi voltear? parte lo... Lo mismo, solamente que Creo que el, al final el, el más favorecido Es Municipal Santiago Porque San Joaquín ya tiene más o menos el camino pavimentado Y el que necesita sumar Para que no se le vaya acercando Rancagua Sur Eventualmente era Municipal Santiago Sobre uh -huh. todo considerando lo que había pasado Con La Pintana Entonces para mí el gran ganador de, de este partido Hasta por ahí es, Sigue siendo Municipal es Santiago Municipal Porque Santiago, suma y, su, y, su, y suma en condición de forastero uh -huh. sí Sí Es que a mi, a mi criterio, yo encuentro que si yo fuera técnico de municipio de Santiago de los chicos buenos no me. Eh, no, no, jugaría en San Ramón, le digo al tío. Ah, no. <risa> ah, bueno. Eh, no me sentiría conforme. Porque era, es un partido de estos partidos que se llaman partidos bisagra. Claro, sí, uh -huh, que absolutamente. Te, que te puede dar un, un, un posicionamiento, digamos, para no pasar tan. Sufrir tanto, en otras palabras, igual es importante en el fútbol tener más certezas que incertidumbre Y un equipo que está con bastante incertidumbre, vamos a decirlo Y otro equipo que ya está tomando muchas más certezas es eh, Escuela de Amacul Que vuelve a perder, eh, digamos, eh, es la eh, quinta derrota al hilo eh, También, digamos, con una diferencia de goles amplia Y no levanta cabeza en esta, en esta zona, zona centro eh, recordemos que Escuela de Amagul parte ganando Posteriormente empata también Le remonta el partido a, a Rancagua sur Y de ahí en más solamente ha cosechado derrotas eh, Unas un tanto traumáticas eh, y sin embargo ahora, eh, pese que todavía tienen la opción abierta de poder incluso hasta clasificarse Si es que se le hacen un, un, una buena remontada Pero en lo que es hoy día 6 de octubre están bastante complicados con el tema del, del descenso eh, Rancagua sur que fue por seis fechas el colista del grupo lo supera Haciendo un buen fútbol, eh, haciendo una buena diferencia de goles Y yo creo que es un, es un envío anímico porque en el fútbol eh, digámoslo, eh, es mucho más fácil, eh, digamos, el caballo pillado, caballo pasado. Eso en el fútbol uh -huh. se da mucho. Es lo mucho. que está pasando, por ejemplo, en primera división con <coughs> Wanders. Sí. Yo creo que Wonders si es que al menos eh, puede que no se salve el descenso, pero al menos último no va a salir. Sí, se, está, se está convirtiendo en, en asesino de gigantes. Exacto. Exactamente. Entonces, claro, un equipo que viene en bajada, en caída libre, digamos porque lamentablemente viene en. en en, en alza, en, en caída libre, no, no, Calle libre. No, o sea, en caída libre ahora. Macul eh, y Rancagua, que van, en, en, ya está empezando a despegar. Yo creo que eso, el, el factor anímico, es demasiado determinante en, e, en esta zona. Y está la ventaja que Rancagua Sur ya ganó el enfrentamiento directo. Exacto, ganó el enfrentamiento uh -huh. o sea, directo. Depende de ellos nomás mantenerse eh, en la categoría. Exactamente, claro. ahora de escuela Macul tiene que esperar la calculadora, ir a ganar de visita y tiene que hacer una, un montón de, digamos, de periplos para poder salvarse y mantenerse en la categoría, Nico. Eh, más, más encima decir que eh, las derrotas de Macul no son eh, estrechas, sino que son demasiado abultadas todas. Lo que hemos venido diciendo, el tema de, también de la diferencia de goles, es que en algún momento con Rancagua Sur ahí llegan a quedar con los mismos puntos. Lamentablemente eh, Macul es, está muy desfavorecido por el tema de, de la diferencia de goles. Eh, otro punto aparte también es eh, eh, el tema de la transmisión de Rancagua Sur. Eh, que llamaran gordito a los jugadores de Macul, eso no me pareció, la verdad. Eh, vi por ahí también varios comentarios sí, de, eh, de, de Higgins, fue sí, la transmisión. Re, repudiando, porque es gente que nunca ha visto, o sea, se vienen recién incorporando a, a, a la división y, y ya estén con esos comentarios. Eh, eh, o sea, no, creo que no corresponde O sea, es de como vieja o sea Lo digo así como de vieja escuela de región Pero probablemente no lo dijo con mala leche Pero sí, el problema es que, es que ya no va Ya no va y es que, no corresponde ¿sabes qué? Es que, es que sabe mira, yo al relator, bueno, eh, lo conozco A, a Joel eh, No fue el que hizo el comentario Sino que fue el, el mismo comentarista sí, Y creo mm, que el comentarista sí. está mucho más pasado Que varios jugadores por los demás pero, <risa> pero el punto es, es que hay formas y formas claro. Por ejemplo, claro cito, perdón que sea otro referente al respecto en mi caso cuando me toca un jugador de estas características por ejemplo ahora que pasó las fiestas patrias que digo, o oh, estuvo bueno el 18 parece y pasa colado Sutil. lo dices, lo dices pero lo dices de una forma que no choca tanto porque ya de frente como decía Nicolás sí, llamar pero... gordo sí, a un jugador ¿sí? la verdad es que, y también lo noté la verdad es que deja bastante que decir. habla de lo poco profesional que uno puede llegar a ser es que digamos es un término peyorativo Peyorativo, o sea, entonces. Ahora sí. Claro, o sea, y no y ahora siempre, no, sí, siempre así, o sí, sí a ver, no, no, digamos, no, no vamos a empezar a, a justificar cosas. Sí, siempre el, el muchacho que fue gordito, eh, siempre le hicieron bullying y siempre, uh -huh. digamos, siempre sufrió por es que eso. que lo dejan al sí, arco. Es que el tema es que, sí. es que, profe, yo se lo dejo para la galería, o sea, sí, pues, el hincha, claro. pero sí, alguien es que está claro. en un medio, o sea, y creo que no corresponde a claro, que. Porque... Por por ejemplo, el otro día había una foto de Currimilla en Valdivia y ah, está con evidentes de sobrepeso ¿Sí? y ya vea. No nos vamos a poner, eh, digamos, puristas en ese sentido de que sí, si un jugador que está eh, con sobrepeso y que se le nota la camiseta, eh, llama la atención porque claro. uno está acostumbrado a un biotipo de jugador sí. que, que, digamos, hasta en un par de. Cuando volvió Casanova de su lesión en la U, también es con es la botella rosa. Bueno, y, se y el, el mismo año pasado, el año pasado, jugador de San Antonio. Eh, Washington uh -huh. Torres. Claro, Washington Torres. Eh, claro, y es uh -huh. claro, es evidente, ya el jugador al, al ser, es un ser humano, puede, puede digamos. Eh, Incluso puede estar pasando por un periodo de ansiedad, un periodo medio Exacto. depresivo, y tiende a, a canalizarlo comiendo. Pero eso no le da claro. derecho a nadie a decirle, oye, este gordo que está haciendo poco menos que está jugando este guadón a la pelota. Exacto. Sí, no, no, en ese aspecto estuvo mal. Y lo otro, para, para que hablemos de la, de la transmisión, bueno, bueno, se lo dije a mi, a mi colega por lo demás, eh, que hayan empezado muy encima. Eso también me parece que estuvo mal. Mal. Independiente de que sea gratuito, que se, agra que se agradece pero eh, hagamos las cosas bien porque se supone que este Veo Higgins o sea, no estamos hablando de cualquier cosa este veo Higgins y empezar a dos minutos antes del partido la verdad es que bastante poco profesional así como el comentarista que estaba bueno, de, destacar que eh, pero fue un partidazo arrancado Camilo Olmedo vio minutos so, si no, jugó sí, un partidazo, sí, terminaste sí. calambrado sí, sí, sí lo le, los últimos minutos le pegaron bastante ahí sí, cuando sí. Se, se proyectaba así que felicitarlo también por por el triunfo. Sí, no, no, un partido... A ver, ya, para que pasemos netamente a la cancha y corto, preciso mortal porque el tiempo no se apremia. Eh, fue un partido muy sólido de, de Rancagua Sur. Eh, vacunó cuando tenía que hacerlo. Eh, reaccionó muy tarde. Eh, Escuela de Macul reaccionó en el minuto 80 y algo, no me acuerdo si fue 84, claro, sí. 85. La verdad es que reaccionó muy tarde. Mostró un buen juego en esos últimos minutos echando mano a la banca. Pero, pero la verdad es que Rancagua fue superior. O sea, fue prácticamente... A un, a un cuadro arrollador O sea, es que si hubiera querido hacer 6-0 en el primer tiempo lo hacía Es que eso fue, el primer tiempo de, de, de Rancagua Sur Fue donde marcó la diferencia O sea, como, como tú dices Poeta eh, Si es que hubiera sido un 6-0 A nadie sí. lo hubiera extrañado Porque eh, creo que eh, Todas las que se generó eh, eh, Daba para, para un 6-0 Tranquilamente eh, sí. Por ahí desperdició mucha, mucha jugada Y bueno, el segundo tiempo ya manejó el partido eh, jugó con el con el resultado y, y como tú dices, en los últimos minutos eh, el profe de, de Macule eh, eh, echó mano al, a, a la banca y, y por ahí eh, y logró cambiar las cosas un poquitito, eh, marcar el descuento pero lamentablemente no le sirvió de mucho sí, no Macot se le notó que no estaba Ávila desde el inicio, se le notó o se le sintió harto el juego Sí, sí. harto sí. Y bueno, eso fue digamos el grupo eh, centro centro sí, y eh, tomamos un tren al sur y eh, comenzamos ya que el toro osorno vuelve al triunfo eh, y vence eh, a linares por dos goles a uno en mufasa decía <risa> porque no estaba tirando la gráfica era por eso era por eso ahí está sí eh, provincial osorno vence por dos goles a uno a linares unido le, le pone digamos eh, lo complica más a Linares porque también está en, ese, en esa lucha, digamos, con los fantasmas. Eh, muchas veces una vez eh, estuvo un profesor que comentaba el hecho de que estaba un año que estuvo peleando el descenso con un equipo X. No me acuerdo qué equipo era. Y, y es un tema que es complicado desde el factor anímico porque entrenábamos, me decía, entrenábamos toda la semana con la mayor intensidad, con todo el optimismo en el entrenamiento se nos dan todas las cuestiones. Pero bastaba que en el partido, en el minuto 30, un jugador del equipo diera un mal pase y se insegurizaban todos y, y empezaban los fantasmas y ya no iba y, y, y la pelota que iba para afuera se le metía al ángulo y al final es, es, es sumamente complicado. Y son situaciones que pasan porque es así, eh, hay que conviv saber convivir con la presión y saber, digamos, eh, gestionarla. Pero claro, o sea, es, un, es un golpe anímico, digamos, para, para Provincial Osorno, Nico, ¿no? Sí, bueno, y corta con, un, con una racha que que venía de tres partidos sin sumar victoria eh, Osorno se estaba estancando eh, y bueno, le ha favorecido que, que el cuadro de Ranco también ha tenido u, una, una baja, entonces eh, todavía está ahí en la pelea y un cuadro de Linares que lamentablemente cuando las cosas andan mal eh, como yo lo he conversado la otra vez o sea, puedes estar jugando muy bien te convierte en un gol y vienen todos los fantasmas a la cabeza y, y te mata te mata psicológicamente Sí, José Ángel a ver Bueno, eh, claramente le, le sirve a un provincial Osorno que tenía que cortar esa racha porque me parece que es uno de los equipos que hace buen juego en este grupo Osorno, no, no creo que merezca el resto la verdad es que prácticamente todos hacen hacen buen juego, bueno, Linares a rato es como, es como el más errático junto con, con Pilmahue, pero a pesar de este resultado, eh, Linares se ve favorecido porque Pilmahue no ganó ni, ni tampoco uh -huh. sumó, perdió. Así que tan terrible para Linares no es que, eh, a pesar de todo, ya viendo desde la otra vereda, eh, consigue marcar un gol. Que sigue siendo importante para el cuadro de Linares que necesita, pero como sea, rajuñar, quedar ahí que, tal como Mufasa Y le ganaron al portero, claro. Eh, afirmado oh, la, en, lo, en lo que es antes del de, de impuesto del descenso. Pero, pero la verdad es que sí, es importante para, para uno zorno que lo necesitaba y que me parece. Creo que nos puede empezar a mostrar una vez más su mejor cara. Sí, eh, y aquí pasa algo similar, digamos, a lo, a lo que sucede en la zona centro, que son cuatro equipos para disputarse prácticamente, eh, o sea, no prácticamente, son cuatro equipos que se van a disputar tres cupos para mm -hmm. los playoffs. A diferencia del de la zona norte, que ya... Son están, cinco equipos hay también, hay, hay, equipos son, están muy marcadores. Claro, que se clasifican claro. dos y además estos dos ya están con una diferencia, digamos, un, un, más clara. Uh -huh. eh, acá no, acá yo creo que son eh, las fechas 7, son 10 fechas y ya te quedan 3 partidos, los 8, la fecha 8, la, la, la fecha 9 la fecha 10. Eh, y van a estar a muerte, a muerte, a muerte. Claro, este, este a grupo. morir. Claro. Porque eh, Deportes Rengo vence a Pilmago de Villarrica por eh, la mínima y saludos para Manita, obviamente. Saludos, Y, y, ya, manito. y, y ya se empieza a, a consolidar en esto. Quizás es como el, dentro de, del Grupo Sur, es como el más regular dentro de los resultados pero está puntero sí o sea sí sí, sí está puntero pero, pero venía medio, medio a mal traer y recordar no, no, quiero, no quiero ser pájaro de, de mal agüero bueno no no no me dice Kimba por lo demás al, al, pero, al, pero, pero, pero al, al lado de Pablo León claro pero, pero el punto es que recuerde la gente de rengo que no se entusiasme mucho porque rengo hay veces que clasifica puntero y se y se ha ido despachado de inmediato no es la primera vez que también tiene un torneo ahí que, que va rajuñando, termina puntero, va con, prácticamente con toda la con todo el envío anímico y se cae en, el, en la primera llave eliminatoria. Entonces, la verdad es que, que no se emocione mucho la, la gente de Rengo. Sí es importante la victoria, sobre todo en condición de visitante, donde me parece que Rengo no estaba haciendo sus mejores faenas, pero para eh, los partidos que venía haciendo en condición de local... Si bien es cierto, eh, me parece que un 1-0 frente a Pilmahue, y perdóneme la gente de bilmagüe la verdad es que es poco Porque Pilmahue es un equipo que, insisto, es muy tan tambaleante y para un equipo como Rengo, que es el puntero que venía mostrando buen fútbol en las últimas fechas, el marcador es muy mezquino Bueno, eh, yo a diferencia tuyo, poeta creo que eh, son tres puntos valiosos para Deporte Rengo porque Pilmahue eh, era el rey del empate, o sea Partido local era partido empatado seguro. O sea, claro. yo recuerdo que todos claro. los partidos lo habían empatado 1 eh, a 1 o 0 a 0. Eh, mandarle un saludo a Manita que nos había aportado ayer con un dato que decía que eh, Deporte Rengo era el único equipo que ha ganado cuatro partidos seguidos y no tiene empates en el campeonato. Ah, ya, ver, verdad. Perfecto, perfecto. 4-0-3 el, el registro. ¿0-3? ¿0-3? 4-5-6. Sí. 0 -3, 0 -3. sí. Eh, y ya, eh, digamos, eh, ranco que... Antes de hablar del resultado de Ranco, hay que hablar de una situación novedosa, digamos, eh, porque es una a, es una apuesta dirigencial, eh, y pese a eso estaban haciendo un, un gran fútbol que eh, Kevin Midaña, que es el técnico de Ranco, eh, estaba haciendo su trabajo, digamos, a través de Zoom, de trabajo remoto, eh, y ya pudo llegar al, al, al país, hizo su cuarentena, así que se puede integrar ahora a los entrenamientos del, del club. Sí, bueno, como estuvimos averiguando por ahí... Eh, hoy día había eh, la página de Ranco oficializado que eh, el profe Kevin Vidaña eh, ya estaba a disposición del, del plantel después de hacer su cuarentena y por ahí me pareció raro dije cuarentena, viajó, estuve averiguando y no, eh, él desde el comienzo eh, estuvo eh, trabajando vía, vía Zoom teletrabajo sí. eh, y recién, recién vino a conocer al plantel eh, personalmente, así que para estas últimas tres fechas, tres finales que le quedan a Ranco, eh, un Ranco que viene, eh, eh, como decíamos, por ahí eh, tambaleando. Han habido varias situaciones por ahí que, que lamentablemente les han jugado en contra, pero eh, como conversaba por ahí con, con mi gran amigo Josué, están mentalizados en, en sacar la tarea adelante y que, y que bueno, con el trabajo del profe ya presencialmente, se va a ver de qué están hechos. Eh, mandarle un saludo a mi gran amigo Josué que, que marcó dos goles el fin de semana iban perdiendo 2-0 y él como el capitán eh, patrón de fondo desde atrás se mandó adelante y eh, empujó y, y hizo los dos goles eh, lograban estar 2-2 pero lamentablemente eh, les convirtió en el 3-2 y los liquidaron, así que eh, buen triunfo de Lota, sí, buen triunfo de Lota Sí, yo saco medianamente, en, no en defensa pero digamos a, a plantear la situación de qué pasa con, con Kevin Midaña que pese a estar trabajando de manera remota, eh, hay planificaciones, hay sesiones de entrenamiento que son con directrices claras. Entonces, si tiene eh, un buen intérprete, que al parecer sí lo tenía en, en la cancha que es profesor asistente, el entrenamiento se puede dar de buena manera. Sobre todo con el material audiovisual, va, va corrigiendo, no va haciendo cierto. cosas, y con una comunicación constante se puede dar. Así que eso no es para que no se pongan a, a chaquetear o a, pues a, claro. o a encontrar la situación que es como poco profesional. No, mm. o sea, en, en la pandemia todo el mundo trabajó por teletrabajo, así que no... No, no... claro, y, y el poder de convencimiento que tenía él, o sí. sea, el de, el de convencer a sus jugadores de, de, desde el otro lado que estaba, desde Europa, <risa> eh, de, que, de que su trabajo iba a dar frutos, sí. eh, las primeras fechas lo tuvo. Eh, quizás decayó en, en estas últimas fechas, pero como conversaba con, con Josué, ellos están totalmente confiados en el trabajo del profesor y, y bueno, con él ya en cancha dicen que, que van a sacar esto adelante y, y van a meterse en la pelea nuevamente. Y a mí me, me, me llama la atención porque también me enteré hoy día junto con Nico, no enteramos de, de que estaba allá, eh, y Kevin Midaña yo tengo la, lo tengo en redes sociales. Y, y compartía videos así como el del trabajo del equipo, lo desglosado uh -huh, realizado analizado, uh -huh. y decía, oye, que iba campos, o sea, <risa> la propuesta, pero no sabía nada, estaba todo, digamos... Está todo fríamente calculado. Todo fríamente calculado. calculado. entonces, claro, o sea, es meritorio, es meritorio. Sí, si cuest, cuest, cuest. No, no, y eso que, que estaba diciendo, profe, eh, también eh, recalca el compromiso que tiene. Sí. Uh -huh. Porque sí. no está en la calle y aún así estás con los videos, el trabajo y todo el tema. sí Porque cuesta de repente cuesta parar a un equipo estando presencial, imagínate a distancia. Bueno, en uh -huh. resumidas cuentas, eh, Lota. Sí, eh, triunfo importantísimo, sí, Lota. Sí. y aparte el profe llega, el profe de Ranco llega en un momento justo. Llegó en el momento Absolutamente. Exacto, como dice el, el trovador guatemalteco. <risa> sí, eh, 3 a 2 fue la victoria del nuevo Lota Chaguer a provincial Ranco, nuevo Lota Chaguer, que también está ahí, ahí, ahí. ahí. Ahí, ¿no es cierto? Está ahí. Ahí. Ahí, es que no, no, ahí está, sí, como que como Uno que, no, como que no encuentra otro apelativo. Así como, ahí, ahí. Ahí. Pude, Presente. Puede, puede crecer o puede decaer. Pero está Exacto, ahí. Está en la ahí. amenaza o en la caída. Claramente. Así que, bueno, de este partido, muchachos, lo que. ¿no? No, no solamente esas apreciaciones. Esas tú, esas no, apreciaciones. Lo puede, no lo puede ver, por sí. lo que más. Eh, Así que, ¿tenemos todas las posiciones, eh, Pablo León? Sí, tenemos. Table de posiciones en este mismo minuto. Ahí está. Ya, Grupo Norte Poeta. Bueno, como pueden ver en su pantalla, el puntero es provincial o valle que está escapadísimo, incluso de su está más cercano valle. perseguidor. De hecho, claro, de hecho, de hecho, matemáticamente está clasificado porque quedan eh, seis, seis puntos en disputa. Claro. Claro, quedan seis puntos en disputa Así que Provincial Guay Está clasificado Ya, sí, ya está clasificado totalmente. Con 14 unidades ¡Esto clasificado! Exacto. Uh, ¡Clasificado! Mientras que En el segundo puesto Mejillones En esta fecha Se va a jugar su clasificación Técnicamente claro. Para lo que va a ser La siguiente fase Con 11 positivos Mientras que En el tercer y cuarto puesto Solamente diferenciados por, por los goles Como puede ver En el sector derecho Al lado de los cinco puntitos Están Brujas de Salamanca Y Quintero Unido Respectivamente Solamente más abajo, va a llenar solito, solito, solito, solo, con la esperanza de poder sumar de a tres para dar pelea al tercer y cuarto puesto y salvar del descenso. Sí. Uh -huh. Nicolás, Zonas entró. Y bueno, aquí vemos que pese a la caída el cuadro de Trasandino sigue puntero en el primer lugar con 13 puntos y diferencia de más ocho. En el segundo lugar Real San Joaquín se acercó un puntito, quedó con 12 puntos y diferencia de más cuatro. Municipal Santiago quedó en tercer lugar con 11 puntos y diferencia de más cuatro también cuarto lugar para La Pintana eh, con 10 puntos y una diferencia de más 6 ojo con eso eh, en quinto lugar Rancagua Sur que eh, sale del fondo, queda con 6 puntos y diferencia de menos 1 y lamentablemente Escuela de Macul llega a la última posición eh, con 4 puntos y diferencia de menos 21 podemos hacer un pequeño alcance <coughs> En este momento Escuela de Macul más culpa tener que solamente sumar puntos. Porque si llega a igualar con alguien, está completamente jodido. No, no ninguna posibilidad. No hay chance. No, y lo otro, imag imagínense qué pasaría si Trasandino pierde 1-0 y La Vintana gana 1-0. Lo alcanza de inmediato. Sí, porque haría en eh, ambos más. Sí. Sí, pues Má, en ambos más 7. Claro, más 7 claro, y ahí eh, quiero ver los goles a favor. No, Trasandino seguiría siendo puntero porque, sí, porque tiene más a favor. tuvo la goleada. No, pero si Trasandino, eh, si la Pintana gana, queda con 14 a favor. Y se no, manda. No, pues, no, La Pintana queda más. con 14. No, la Pintana tiene los mismos goles a favor. No, Ojo. Goles a favor me refiero, no los puntos. Que ambos caso. tienen 13, ah, bien, ahora gole, mismo. Perdón, Video Sí, pues Y de hecho, Pintana superaría. Sí, pues entonces si Trasandino llegase a perder, queda con 13 a 6. Entonces manda el gol a favor. Claro. Absolutamente. Eh, interesante, bueno, Macul lamentablemente va a tener que... Bueno, Macul juega el día domingo a las 4 de la tarde claro. con Real San Joaquín San de local. Uh -huh. eh... Bravo. Tras juega de visita el día sábado a las 11 de la mañana en estadio de ¿Mm? Santiago, San Ramón. nada no, pero no, no creo que pase, no creo que pase algo. Oye, si, si el... Si el el loco, de, el loco de, de, de no sé si es de salud, no sé qué era pero tenía parte que ver con la cuestión sanitaria andaba dando jugo en la pintana con los camarógrafos, o sea aquí hay una irregularidad, le van a caer la, ahora sí que le deberían caer las penas del infierno Municipal Santiago y en este partido yo creo que van a andar pero impecables yo creo que no van a haber partidos previos ni partidos posteriores, no va a pasar nada, de hecho yo creo que van a andar hasta el mismo sereme de salud en el estadio de ese toque Sí, con, con, confirmo. Uy, uy, qué conveniente. Por dos. Y Zona Sur, eh, querido. Zona en, Sur, en, ahí está la zona en Zure. Voz, en voz de Manolito Peter. Eh, Deporte Rengo eh, lidera el grupo con 15 unidades. Bueno, y lidera el grupo y lidera la tabla completa Sí, de... es absolutamente. El nuevo líder de la tercera división A. Eh, uh -huh. Deporte Rengo con 15 puntos. Segundo nuevo, Lota chaval con Schweiger. con 13 unidades. Eh, Provincial Osorno que con este triunfo se mete en la clasificación <risa> Fue uno, un buen eh, digamos un buen despertar con 11 puntos Se lo sigue eh, Provincial Ranco con 10 unidades Y al final eh, Pilmahue de Villarrega con Linares unidos Se juegan el descenso, se pelean el descenso Golpe a golpe porque eh, Pilmahue de Villarrega tiene 5 unidades Y Linares tiene 4 puntos Entonces aquí ya hay una, digamos, una diferencia mucho más abultada y hmm. es un. Está entretenida la pelea tanto para clasificar, así como para, para no descender, queridos eh, fans de esta tercera división. Ah. Eh, ¿Tenemos próxima Entiendo. fecha o pasamos a la tercera B? Pasamos directamente a la próxima fecha. Que esto sería <risa> directamente. Ah, no, claro. a la B. Próxima fecha, eh, <risa> Brujas de Salamanca recibe a Deportes Vallenar y Municipal Mejillones va a recibir a Quintero Unido. Saludos para la banda del vino. O sea, aquí los muchachos se juegan el todo por el todo. O sea, Mejillones sumando un punto y ya está. Exacto. Claro, está está al otro lado. Sí. Exacto. Y bueno, queda libre Provincial O'Valle Y ya eh, Quintero, Vallenar y Salamanca se juegan el todo por el todo. Ahí, este va a ser, este ya de ahora en adelante, es la pelea del grupo. Sí, de aquí te, ya no, no hay margen de error. Exactamente. Porque esta zona centro. Bueno, como pueden ver en la pantalla, Rancagua Sur va a visitar a la, a la Pintana Unida, un Rancagua Sur que viene envalentonado, y una Pintana Unida que también viene bastante envalentonado en estas últimas dos jornadas, uno de los partidos a los cuales ponerle ojo, mientras que Escuela de Macul va a recibir a Real San Joaquín, un partido también importante para los chicos buenos, mientras que en el partido más apocalíptico de la jornada en cuanto a, a temas de salud, Municipal Santiago va a recibir a Trasandino de los Santos. Es más apocalíptico. Sí. Eh, Nicolás, zona sur, por favor. Bueno, en la zona sur, eh, el cuadro de Linares Unido eh, recibe de local a Nueva Lota Schwager eh, en uno de los últimos partidos, ya que se les va, eh, ya no tienen margen de error. Provincial Ranco eh, recibe de local a Pilmahue, donde eh, necesita sumar, ambos necesitan sumar eh, puntos imperiosamente. Y el gran líder eh, Deportes Rengo recibe a Provincial Osorno en un partidazo. Absolutamente. Muchas gracias, León, por esta gráfica tan bonita, tan bonita que hace con tanto cariño también. Eh, vamos y a con te... tanta mufa. Exacto. Yo ahora con la localidad bien. Sí, sí. Pero eso no era problema de León. Era de, lo, de los datos que nos llegaban. Ahora están correctos. Ecole, ya. Eh, la Ya. tercera terceradivisióncl pues, sí. ¿Dónde van a ¿Qué estar pasó, más mané? equivocados? Sí. ¿Qué pasó, Manu? Eh, y antes de ir a la Tercera División B, que ya también tiene. Tiene novedades, tiene noticias, está, está tomando vuelo. Eh, vamos con nuestros colaboradores. ¿Acuantu? Colaboradores, sí. Partimos eh, con, exacto. Vamos con nuestros colaboradores, como por ejemplo Acuantu, que todavía nos tiene secos acá en el, el estudio. Estamos esperando que llegue el agua. Aquí está para que no digan que estamos mintiendo. Aquí está. Bueno, pero eh, hay que echarle la culpa a los muchachos de Acuantu. Eh, Gonzalo se comprometió que mañana sí. ya vamos a dejar esto y vamos es, a... Tener no, por es fin. Culpa, no es culpa de Acuantu. Exacto. No. No culpes a Agua Antu, poeta Exacto ¿Por qué tanto buenos? Pero deberían haber llegado Deberían haber llegado <risa> Bueno, eh, el punto es que nos tienen secos Pero de todas maneras siempre una buena opción Es ir tratarte con nuestros amigos de Agua Anto, A quienes encuentras en las redes sociales, en Instagram Como Aqua.antu, O que puedes contactar al WhatsApp y hacer tus pedidos Al más 569-4555-6740 Te recordamos que cada recarga tiene un valor de 3.000 pesos Y que date 4 cada una tiene un valor de 2.500 pesos Peso, mantén tu piel tersa e hidratada como nuestro amigo Fakir que se lleva todos nuestros bidones Contactando a Aquanto, al máximo c 45 55 67 40. Y estoy muy contento porque el fin de semana conocí a Aquaman Dice sí, tiene la piel bastante brillante, se nota que se lleva todos los bidones Muy bien, muy bien Y yo quiero decir que el café me resucita, me causa un escozor Un carcoma singular, un dolor que no carece de placer Más me gusta entonces sufrir que no sufrir en palabras de Napoleón Bonaparte, quiero mencionarles a ustedes que puede adquirir los mejores cafés en Bazar Cafetero. El tostado intenso, tostado suave, tostado excelso, tostado con era? y ah, así ya lo dije eh, intenso. Eh, también hay tantos con, con un poquito como más caramelados, eh, chocolates, eh, sugar free. Y el cuadro famoso de que está al, al lado derecho de León, de Mufasa. Eh, cuadros eh, decorativos con. No se vaya a romper, no el, se vaya a, romper. Se va a romper. <ríe> Con café de grano, sí. ¿Dónde lo puedes, puedes adquirir tu azar café de grano? Eh, está gordito el modelo. No uh -huh. oh. Sí, eh, arroba Estábamos, tenía problemas en la tiroides en, eh, <risa> Ah, me distraje Perdón, en Instagram arroba.cafetero, los pedidos al WhatsApp lo va a ser el más cero Repito al Instagram cafetero los pidió a WhatsApp al más 56979554102 no se olvide de pedir su eh, cafecito para eh, digamos eh, soñar despierto en todo momento bueno dale gracias que la semana pasada nos mm. regalaron café a todos así que. Sí, ahí está, nice. de todo ese lote que está ahí de ahí sacamos nosotros <ríe> Ahora para la foto ya no, no estarías, pero no, sí, sí, muy rico los cafés, de todas formas. Sí. Oh, mira, capitán, un saludo. Por, ¿por qué a Lara le dan de a dos y a nosotros nos dan de aún? Sí, bueno, un saludo para es Capitán. Que no somos regalones. Para, para Capitán. Sí. <risa> que en ese tiempo estaba en dos programas, estaba acá y tenía su late. Entonces. Ah, ¿verdad? Ah, el, late, Ahí, claro, pues. el late. Ahí está, ¿verdad? Sí, hasta que directo late, por ¿verdad? Uno, uno por claro, todo claro. Bueno, Nico, ¿cómo están las redes sociales? Eh mandarle un saludo a mi gran amigo Pablo Gajardo que eh, obtuvieron un triunfo ahí el fin de semana a Mayico Unido y coloca saludos maquinaria y eh, Felipe Santiménez que dice ¿Llegué tarde? ¿En qué partido va a estar Poeta? ¡Uh! ¿Cuándo? ¿Este, este fin de semana? Pues no, no me ha dicho nada cf <risa> ¡Ah, bueno! <risa> no, aparte no me corresponde por la rotación que Felipe, son... Pero... ¿cómo, cómo, me, ¿cómo me vende el aire? <risa> Siempre digo oh, no. que... No. Poeta. no, poeta, poeta, usted tiene que ah, hacer como el meme. No lo sé, tú dime. No, no, no. Es no que sé. para poeta es fin de semana largo. 18 chicos. Era, no. Podía celebrar este fin de semana y ya lo están comprometiendo ¿No? con trabajo. No, no, ojalá. Ojalá que me comprometa con trabajo. Po poeta, verdad. no Ojalá, no ojalá. Eso sí, pero... el eh, Bueno, por rotación no me corresponde. De hecho, tengo un compromiso familiar el sábado. Como por rotación no me correspondía, confirmé hace... Dos semanas que no que, que iba a poder estar, pero estoy disponible para viajar el domingo o el lunes a trabajar. Poeta, pero el sábado tengo un compromiso. era, di la verdad, di que te echaron. No, estás loco, lo, me, me van a, me, Oye, no me echaron de aquí por hablar de Martino, o sea, no, ¿de, de qué estamos hablando, o sea, de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ni, ni, ni que le dijera gordo a los jugadores. Por favor, por favor. mira lo que dice. Felipe, dice, ja, ja, ja, ja, ja, no me refería en otro medio, pregunto yo. Ah, Ay, bueno. No, pero si estaba diciendo, Felipe, no me ha dicho nada, este fin de semana. No. Por la votación no me corresponde porque son dos partidos que no puedo estar. Dice que te dejaron partir, así. No, pero dice que se refería a otro medio, si que ibas a estar en algún partido. Ah, no, no. no, pero no, si no, podés estar en no. otro medio, otro entero. Eh, <risa> bueno, Felipe, yo, eh. también, yo también tengo los fines de semana ahí más o menos libres, sí. así que no. que cosa. No, eh, otro, otro medio no de hecho pedí en, en, en uno donde estoy pedí el fin de semana por lo mismo, hasta el domingo sí, no el, sin incluir el lunes, por el tema de mi compromiso familiar, pero de ahí no en tercera no, no para nada me extraña me extraña ya eh, campeonato nacional tercera división B no, no, con los resultados <risa> que, lo eso es creer, lo ah, ya, Ahora sí. Eh, vamos con el grupo Norte Sí, porque el CEF de Copiapó Vence por un gol a cero a Atlético Oriente Y Unión Compañías vence también por 1-0 Al Club Social Ovalle, Nicolás eh, Bueno, lamentablemente Cuadro de CEF no transmitir su partido Y el cuadro de Unión Compañía Es el único club que Tiene transmisión pagada En esta división Lamentablemente no, no pudimos ver mucho, pero eh, ya se va eh, eh, Se va desglosando que va a ser un, un, un grupo que por el momento ya se ve liderado por CEP de Copiapó y Unión Compañía Entonces sí, Este fue el grupo de los empates la fecha pasada Sí, sí no, se, De hecho se dieron los mismos resultados la fecha pasada y ahora Sí, ¿Ah? so, no, solamente sola, sí no yo, yo estoy más, más o menos en, por ahora. En, la, en la misma solamente a ver consignar hasta por ahí que, bueno, Unión Compañías marca el tema de, de su jerarquía dentro de la categoría pero frente a un Ovalle que tampoco no, no tiene experiencia menor, claro Compañías tiene un poco más to, bueno, todos sabemos, el quebre que pasó con Ovalle, etcétera, etcétera bueno, y, pero, y Unión Compañía tiene, tiene experiencia en tercera A. Eh, exacto o sea, la diferencia tiene, de Ovalle tiene experiencia pero en la tercera vez, claro, claro. bueno, y aparte que Copiapó eh, es un equipo que siempre ha hecho valer su localidad. claro por lo demás, no es de extrañar que haya ganado sí, eh el grupo de la región metropolitana 1, José Ángel. Provincial Talagante tuvo batalla de goles, me dijeron que fue un partidazo frente a Cultural Maipú. lamentablemente, no lo pude ver, pero creo que fue un partidazo, 3 a 3, como puede ver en su pantalla, mientras que Curacavi y Clan Juvenil no se sacaron diferencias, ni siquiera en el sí. marcador, 0 a 0, agonía, o sea, perdón, eh, anemia de goles en este compromiso que deja... Repartición de puntos en ambos cotejos. O sea, los dos extremos O sea, uno sin goles y los otro se repartieron boleta sí, que... A lo mejor se pusieron de acuerdo y dijeron No, nosotros hacemos todos los goles de... Repartimos ah, bueno. Sí. bueno, pero el partido provincial talagante con Cultural Miscu Estuvo bastante entretenido mm. eh, Un cuadro de, de provincial talagante que, que jamás fue abajo en el marcador eh, Pero lamentablemente Un par de errores por ahí en la defensa eh, uh -huh. Sobre todo en el primer gol eh, una, mala, una mala salida del arquero Que Deja ahí a, a, a Manuel Muñoz Que vuelva a marcar eh, Uno de los goleadores que, que tuvo la, la pasada, El pasado torneo Y bueno, de, de ahí en más eh, El cuadro de Provincial Talagante Fue el que propuso eh, Por ahí el tercer gol También fue un golazo de tiro libre eh, Pero fue un partido Bastante entretenido y, y, y bueno, el cuadro de Cultural Maipú Que segunda visita Y segundo punto que saca Así que Ah, Lleva dos visitas, no, dos empates, no es malo. No, no, para nada, no es malo, no mm -hmm. es malo, en un torneo tan corto. Sí. Sí. Eh, Nico, el grupo Región Metropolitana 2. Mm -hmm. Bueno, aquí es donde vimos, a, vio acción nuestro eh, compañero que le mandamos un saludo a Bastián González, que en el, el cuadro de eh, La Granja FC perdió por 1-2 ante Gasparín FC y Simón Bolívar, eh, partido que hizo aquí Poeta. Eh, Cayó de local nuevamente 1-2 eh, frente a Aguará. Sí, uh -huh. eh, bueno, De hecho acá tenemos la foto del Bastián. Eso ya, así sí. Es. Es. Nuestro... Y, y el debut del Cheo, dos arqueros. Sí, nuestro Imagina. colega panelista en su momento, Bastián, capitán en Gasparín. Buen comedio tuvo. Sí, sí. Eh, fue un partido eh, interesante. Eh, eh, el planteamiento de, del cuadro de Gasparín eh, me sorprendió. Creo que eh, lo planteó de mejor manera que frente a Aguará. Eh, Mantuvo la presión arriba Creo que eh, se vio mucho mejor que, que la granja eh, Abrió el marcador con un golazo De, de, de Locurrutia eh, uh -huh. Por ahí también Estuvimos comentando en la interna eh, Si es que eh, había sido virtud de si él, le pega o, o no le pega al arco Claro, pero, pero De cualquier manera fue, fue un, un golazo. golazo O sea, eh, no, sí. no había ángulo Y, y la, la comba que hace el balón eh, Es un golazo Después lo, se lo empatan eh, otra también tuvimos por ahí con Bastián, estuvimos preguntándole, eh, pero él le da también el, el mérito al, al delantero. Uh -huh. eh, fue un golazo también, y, y bueno, en los últimos minutos eh, Gasparín, eh, en ese ímpetu de seguir buscando el, el triunfo, eh, eh, encuentra, encuentra eh, la victoria en un balón parado, eh, en el cual eh, uno de los centrales se anticipa a, a, al, a su marca, y bueno, al Cheo, y marca el 2-1 definitivo, que que para mí, en, en mi impresión, fue un resultado justo Sí, eh, bueno en, en la práctica digamos que ese probablemente, perfectamente puede haber terminado en empate el partido entre Gasparín y La Granja, fue una desconcentración en el gol como lo vimos, Nico eh, el típico de primer palo que está pero no está y eso le generó la, digamos, la, el balance positivo a Gasparín también en La Granja, yo quiero mandarle un saludo muy afectuoso a mi gran amigo Joao Cancino de La Granja que obviamente usted sabe, le, si va, va a repuntar, si su trabajo es bueno, amigo mío. Así que no se preocupe, le mando un abrazo muy fraterno Tranquilo. Y, y, y apretado, sí. Eh, bueno, en cuanto a Simón Bolívar, que estuvo aquí, nuestro querido el poeta del relato, con el gran <coughs> Christian Fry, le mando un saludo y recordar esos momentos de Fanatigol Golf que eran muy, muy entretenidos. A ver, bueno, a ver, fue un partido de, eh, que se jugó con, con bastante sol, por lo demás. Eh, menos mal que, que había techo, si no Cristian Frey me hubiera encandilado, pero... Eh, te, te, hubiese, te hubiese freído. No, pero eh, molesto 100% al, al partido saludo a, a Cristian Frey, o sea, que realmente no lo, lo molesto por, por lo demás. Eh, fue un partido que, sinceramente, el primer tiempo fue un poquito de relleno, fue bastante plano, bastante chato, careció de, de llegadas al arco. La verdad es que... Eh, Dentro de la transmisión eh, hubo que hacer malabares para darle emoción al primer tiempo. Pero, pero la verdad es que fue bastante interesante lo que proponían tácticamente ambas escuadras. Tanto Aguará como, como Simón Bolívar. el oh, Se me olvidó el nombre de Tel, el nombre del, del, del, del apellido, tener un apellido poco convencional. Pero eh, gritaba harto, eh, proponía harto tema de, de basculación también al, al conjunto Aguará, sobre todo en la línea del medio terreno, que, que fueran siguiendo el, el tramo del, del balón. Mientras que por parte de Simón Bolívar, eh, eh, Francisco Herrera también eh, gritaba harto, daba hartas instrucciones, sobre todo con el tema de los balones detenidos en la jugada de tácticas fijas, trató de sacar provecho, pero no hubo mayores diferencias al término del primer tiempo, de hecho se fueron 0 a 0, se guardaron todos los goles para, para el complemento y vaya qué golazos estaban guardando porque hubieron dos remates de media distancia que de verdad fueron preciosos, preciosos. Un remate cruzado desde el sector ofensivo derecho por parte de, de Aguará que dejó sin opciones al... Al golero de, de Simón Bolívar Mientras que por parte del conjunto de Simón Bolívar Que fue el descuento porque lleva 2 a 0 el marcador por parte de Aguara Que de hecho marcó los goles en, si no me equivoco Fueron 10 eh, minutos creo No no, no, no recuerdo bien, tengo, tengo muy latente todavía el partido del lunes en la cabeza pero fue un remate también, desde el sector ofensivo izquierdo, cruzado, remate prácticamente, la, la pilló de, de sobrepique, fue un, de verdad un latigazo, si no me equivoco la pelota no se demoró dos segundos en llegar a la portería desde fuera del área, fue sinceramente un golazo con, con unos cambios de esquema que la verdad le dieron otra tónica al partido, le dio otro dinamismo y se, agra se agradece bastante porque le quitó todos todo los planos del primer tiempo y propusieron buenas cosas, la verdad es que sentí sólido a una Guará que a rato mostró ciertas licencias en la faena defensiva, no tanto como las que mostró Simón Bolívar, que al final fueron las que le, terminando, le terminaron dejando el marcador abajo por, por dos goles a uno, pero Simón Bolívar es un cuadro interesante, es, es bueno verlos en, en terreno, lamentable por, por Enzo, que no pudo, que no pudo marcar gol, que, que, que Río Harto de hecho tuvo una tarea difícil ir a a la pelea con los centrales de hecho a uno de los centrales le llegaba, le llegaba por aquí igual iba a la refriega fue, fue muy bravo el, el partido de Enzo que ganó un par de cabezazos por ahí pero fue ingrato, ingrato para un Enzo que, que trató de replegarse, trató de estar en contacto con la pelota y lamentablemente no pudo hacerlo mucho. Si no creo que la historia hubiera cambiado, porque me parece que es uno de los pilares angulares de la, de la ofensiva, sin desmerecer a, a los otros dos muchachos de, de Simón Bolívar, pero Aguará se vio sólido, justo el marcador, y la verdad es que un 2 a 1 que le hace justicia al segundo tiempo. Porque en el primero, si hubiera sido así todo el trámite del partido, la verdad es que un 0 a 0 no le extrañaba a nadie. Oye, Boida, ¿tú sabes por qué Aguará ganó? porque una carrera lo esperaba. Ya, y Felipe Santiago nos dice, caballeros, recuerdo que si necesitan él o los compactos de los partidos ah, de, que transmite CF3, basta con solicitarlo y se les, dera, se les será entregado de manera gratuita y de libre uso para ustedes y para cualquier medio de comunicación que cubra Tercera División. Perfecto, muchas gracias Felipe. Perfecto, muchas gracias Felipe. También no <coughs> te he pedido el compacto del partido para subirlo a mis redes sociales porque es promoción de mi trabajo. Así que lo dejo pedido ahora al aire para todo el público. ¿Eso? Sí la, la otra semana vamos a tener compacto entonces y se hace partido. Qué emoción. Uh, qué nice. emoción. Y no hay más. ¿Cómo está? No hay más redes sociales. ¿no? Solo Felipe. Sí, sí. Sí. Bueno, eh, vamos al grupo de Región de Rumble. Tracks. Gracias. Se le limpó la traba. De nuevo empezó el, esos sonidos de leones medio extraños, sí. ¿no? No, el otro. No, no, el otro. Ese. Ese. ese, ese, ese ah, como, ah, bueno. Como, como erupto Pero con la boca. Ah, no. oh, bueno. ¿Qué, ¿Qué pasó? Son más de las 10 de la noche. ¿En qué país estamos? ¿En qué país estamos, la verdad? No, no sé. No sé, la verdad. Esos son para auto, las confesiones A mí me Se me coloca tarjeta amarilla por menos y a León Nada, voy a estar atento al grupo de Whatsapp las confesiones, de, de, chispó, la, las confesiones Las confesiones de León sí. Ay, ya. Eh, Grupo Región Metropolitana 3 más eh, Sexta Región eh, Tricolor de Paine vence Por la cuenta mínima a Municipal De Puente Alto y Deporte arrancaba Que Manita nos decía que le pusiéramos ojo Tenía toda la razón, Manita no falla eh, vence por 3 goles a 2 a eh, Deportes Pirque. Eh, la verdad no vi ninguno de los dos partidos, pero por ahí vi un par de... Un, un un, top, el tapadón. El tapadón de a, Esteban a, Aguilera. Ah, ¿Sí? sí, el tapadón mm. a Rubén. A Rubén, claro. Oh, eh, sí. Bueno, una, un arquero, de, el de Tricolor, Esteban, que, que viene dando que hablar eh, hace bastante tiempo. Eh, me extrañó, bueno, que, que siempre ha sido ahí de la casa, eh, le tienen bastante cariño, quizás por eso no ha emigrado, eh, pero... Me parecería que, que podría estar en un equipo quizás de tercera A eh, eh, tranquilamente, pero bueno, eh, es el pilar fundamental que tiene ahí el cuadro de tricolor y gracias a sus grandes actuaciones, eh, y en este caso, eh, ganaron a, a otro de los equipos que venía de sumar de tres la, la fecha pasada, que es eh, Municipal Puente Alto. Sí, de hecho, bueno, también no, no pude ver eh, ninguno de los dos partidos, pero sí pude ver el, el tapadón y también supe, por ahí dentro de lo que me pude informar, que fue un partido bien entretenido que se justificó el resultado, al menos prácticamente todos se coincidían con, con lo mismo, pero que Municipal Puente Alto fue un digno rival, me parece que no cambió mucho la cara de lo que mostró contra Pirk. Que eso es bueno para un equipo que estaba debutando. Bueno, es, co es como, el, ¿cómo se dice? El, el hijo espiritual del Jupa, claro al final. Claro, sí, sí. Sí, eh, también en el grupo Sur 1, eh, el colegio Guillón fue una aplanadora y venció por 5 goles a 0 eh, a San Pedro de la Paz. Me acordé, del meme de Guillón estuvo muy bueno. Sí, el, el del bigote el con. No, no, ¿Cuál? No, ¿El otro? No, el de la aplanadora. El de la aplanadora. ¿Ya vos tenías bigote? San, San Pedro, ¿tantos kilómetros? 81 no, kilómetros. Muy, muy bueno. Se estuvo muy, muy, bueno. muy, muy, digamos, bueno. Eh, bueno, eh decir que más allá que ese meme no vimos nada más porque no se transmitió el partido eh, lamentablemente, no podemos decir nada, se comenta que fue un gran partido de, sí, de Colegio Guillón pero no se puede decir claro. nada sí, pues, pero, no, pero no está la apreciación de San Pedro eso, eso es lo fome de, que de, San de Pedro no no ganado yo sepa no ha ganado No, porque empataron la eh, No, empataron Claro sí, todo. No, no, no, Ah, pero, no pero, empató, pero a lo que claro. va es que Al no haber una transmisión No tenemos ningún tipo de referencia Como para decir O Mira, incluso, eh, incluso. Eh, Que Guillón le pasó uh -huh. por encima O sea, Bueno, el, el meme Podemos decir Pero digamos Es, es parcial Es sí, subjetivo eh, sí, eh, pero, sí, pero es que si es por Por ese tipo de cosas No sé Yo siempre me acuerdo Del tema de De Becachese con la planadora azul Y, un, <coughs> y unas cuantas fechas Después pues lo estaban echando O sea Sí <risa> Y fue portada de diario La planadora de <risa> Sebastián Claro Sí bueno, Chimbarongo vence por tres goles a 1 a Deportes Tomé bueno, este partido eh, por las referencias que me dio Poeta lo estuvimos viendo ahí eh, un partido en el cual el cuadro de Tomé eh, salió a hacer su, su trabajo se plantó bien eh, y en los primeros minutos salió de contra y gracias a una de esas contras le, le salió el, el 1-0. por ahí manejaban el resultado pese a que eh, Chimbarongo buscaba y buscaba eh, pero lamentablemente tuvo la expulsión eh, de uno de sus delanteros y de ahí el resultado cambió. En el segundo tiempo encontraron la paridad y bueno, después gracias a, a dos penales, por ahí el primero fue medio dudoso, el, el segundo nada que decir. ¿Qué pero usted dudoso? Eh, eh, fue una mano. Ya. Eh, no se ve bien en la transmisión si la mano la tenía así o la tenía... No, no, ah, pero pega, pega directo en, en, el, en el miembro digamos Pega a, a, Está, en, seguimos hablando de brazos, ¿cierto? ¿sí? <risa> <risa> pega como en, en el codo, entonces no, no se ve si es que ya, el codo pero, estaba así o estaba ya, así. Ya, no, no tiene rebote previo. No, nada, ya. Nada. Que lo pudiera haber anulado, porque esas manos de rebote ahora se... Ah, no claro. Van. Bueno, excepto en el otro, en un partido que me tocó transmitir de Recoleta, que de claramente un defensor de General Velázquez empuja el balón con la cabeza, pega... O sea, de Recoleta, claro, pega en la cabeza, le da en el brazo a un jugador de Velázquez y el árbitro no dudó y lo cobró de inmediato. Claro. Ah, pero, pero no al mismo jugador de Velázquez. Eh... No pues, el, no, pues lo de pie uno de Recoleta, tratando de hacer el pivoteo, ¿Ya? Se, se agacha de pie el balón y después le pega el de Velázquez. Ya, pues que ahí ahí, ahí va la interpretación porque si el de Velázquez, mm. digamos, está defendiendo, tiene el eh, más prolongado. El no, cuerpo, no, de hecho estaba... Ya, es que, no eh, creo que es más que... Esto. Sí, no, es que a lo que voy yo es que la mano, por ejemplo, si el balón me rebota bien es muslo y después de pegar la mano, que yo la tenga así, no es mano porque me... Sí, eh, porque, hay porque un... yo te pido previo Ya, pero si es del rival, no necesariamente no, no aplicado. Ah, ya, perfecto, perfecto. Poeta, ya, yo tenía Felipe dice, María para poeta. El comentario que acaba de hacer ahí. De, ah, de... bueno. ¿Oye, oye, me están paqueando fuera de mi programa. ¿Qué onda? <risa> un, un paqueo interprograma. ¿Qué interprograma Ah, bueno. paqueo, paqueo inter Esto Yo, no, es Paqueo no, interprograma. No, no me mando eh. esas en de transmisión. Bueno, para seguir con, con el análisis. Es, esp espero ganarme una transmisión <risa> sí. eh, Luego de ese penal dudoso, eh, ya en los últimos minutos por ahí, eh, Chimbarongo siguió buscando y encontró eh, a través de otro penal que en el cual no hubo duda. El 3 a 1 definitivo, eh, con el cual eh, Chimbarongo se, ya se candidatea, bueno, al igual que Guillón, que fueron los que empataron como eh, los dos sólidos eh, equipos de, de, de este grupo. Uh -huh. eh, también destacar lo que, lo que hizo Deportes Tome, que tenía su tarea bien clara hasta la expulsión, lamentablemente, con un jugador menos la tarea se hace bastante difícil. Sí, no. Bueno, y el estadio de Chimbarongo de por sí Es es, es reducto difícil Sí, bueno, y uh -huh. no, destacar el tema De la transmisión, eh, dos comentaristas eh, El tema de las cámaras eh, la, la muchacha que estaba en cancha eh, También haciendo el análisis eh, Bastante Profesional eh. sí, no, de, bueno. de, de, de hecho debería ser de las mejores transmisiones que, que sí. deben haber En la categoría Perfecto, me uh -huh. parece bien Me parece muy bien Mañeco Unido vence por dos goles a uno a Deportivo Mesa y el único equipo que tiene canasta perfecta es Nacimiento que vence por cuatro goles a 2 a República Independiente de Guadalajara Bueno, el partido de Mañeco por ahí también lo estuve viendo eh, porque estuve viendo a mi gran amigo ahí Pablo eh, que entró en el segundo tiempo, eh, venía con molestias físicas eh, un cuadro de, de Deportivo Mesa que nuevamente da la pelea hasta lo último eh, eh, el segundo gol vi el segundo gol de, de Mañeco que fue de, de Carlitos Muñoz el, el ex eh, Lota fue un golazo eh, y después ya eh, el cuadro deportivo Mesa se les vino eh, con todo encima eh, hubo una expulsión de, de uno de los mediocampistas de, de, de Mayeco Unido, eh, tuvieron dos jugadores ya calambrados y terminaron eh, defendiendo con ocho o sea ya no tenían más cambio Highlander. Y, y, oh, con ocho oh, jugadores increíble. Y sacaron la tarea adelante y fue un, un triunfo eh, eh, bastante valioso para el cuadro de Mayeco que, que queda con, con tres puntos en el segundo lugar eh. uh -huh. muy bien no, no me pregunte, profe, porque tampoco pude ver los partidos de este grupo. Como dije... Está elaborando. Ejército, cuando, cuando lo toca transmitir a Poeta eh, o, o cualquier trabajo relacionado al fútbol, te toma tiempo uh -huh, previo, sí. el, lo adora el partido y, sí. y lo posterior. Así que, digamos, se entiende. Pero Felipe, sí, Felipe. no lo rete. No, pero eh, eh, analizando los resultados, gracias, Alion. Me, <risa> me, eh, me, me extraña el... el resultado de Walkie, yo, yo pensé que iba a estar un poquito más sólido en, en este grupo, porque también fue uno de los que eh, dejó buenas impresiones en campeonatos pasados, sí pa pasa la cuenta el tema de, de, los, de los cupos etc, etc, pero eh, no era un equipo que estuviera lleno de cupos, o sea, al menos una base debería haber habido, sí, también es cierto, no se participó el año pasado, a lo mejor se reestructuró todo de nuevo, pero me parece que la idea trascendía más allá de un plantel entonces uh -huh. eso es lo que me tiene un poco conflictuado y bien por Mayego que está volviendo de buena manera. Sí, bueno, eh, resaltar que eh, eh, el cuadro de Walky como que conversábamos la otra vez, se, se, por ahí se potenció con, con Rubilar, que fue uno de los goleadores históricos que tuvo en la primera campaña del cuadro de Ranco. Eh, Astudillo, que fue uno de los grandes pilares uh -huh. también que tuvieron por ahí en el sur. Y, pero el nacimiento se está haciendo fuerte de local, que, que se está haciendo ya la tónica en dos fechas. En un reducto que hace de pasto sintético, o sea, de, lo, de los cuadros que de ese grupo es el que hace sí, en pasto la, sintético la, y la, está marcando la diferencia sí, ahí. La uh -huh. Está haciendo Vivaldi, sí. está haciendo Vivaldi. Y no paga Broti. Sí, eh, Tabla de posiciones, me, Pablo León. Nos vamos con la tabla de la tercera vez. Eh, va a estar confundido un poquitito. Se las cambio de inmediato. Siempre cuando me agarro son, son, son como 100 grupos. Ahí sí, está, sí. Grupo Norte. Nico, voy a partir usted, por favor? Sí, bueno, eh, en el. Eh, en, el grupo, en el primer grupo eh, está Unión Compañía eh, con 4 puntos y diferencia más 1. En el segundo lugar está Sef Copiapó con 4 puntos de diferencia de más 1. Me confundí en los logos. Eh, me mandé un en ascenso. No quería decir nada, pero. Eh, me mandé un en ascenso porque también se confundieron de logos. <risa> está. León. Le he dicho, uh, siga tercera división.cl donde seguramente en el logo de va copia a po, va a estar el de Deportivo Mesa. <ríe> bueno, el tercer lugar es eh, eh, Club Social y Deportivo Ovalle con un punto y menos uno. Y el cuarto lugar para Atlético Oriente con un punto y menos uno. No, no, pero Nico, dígale algo a León ahora. No, siempre Set. me dice a mí, siempre pasa algo, ahora dígale a León. Siempre no. pasa algo. Yo se lo digo ahí en el Set grupo no, no. ahora. Yeah. Ya. Grupo no tengo RM <ríe> RM1. RM1, ahí están bien. Ya. Pura Gabi eh, lidera el grupo con cuatro unidades. Eh, seguido en segundo y tercer lugar, o igualdad, digámoslo, entre Cultural Maipú y Clan Juvenil con dos positivos. Y Sierra Dabla, Provincial Talagante con una unidad. En solitario. Solo. Grupo RM2, José Ángel. Por, por supuesto, donde tenemos igualdad de, de punteros, de hecho, hasta la diferencia de goles, goles convertidos y, y goles en contra. Aguará y Gasparín se encuentran con cuatro puntitos en las primeras dos posiciones. Mientras que hasta este momento, la granja, si el torneo terminara ahora, esta primera fase, estaría clasificando a la siguiente ronda con sus tres puntitos que consiguió en la primera fecha. Y mientras que colista absoluto, todavía sin sumar unidades, Simón Bolívar con cero puntos. Exactamente. Grupo región metropolitana 3 más sexta región. Eh, Tiene A, Deporte Rancaba, eh, Conte Color de Paine, eh, liderando el grupo con cuatro unidades, lo sigue municipal de Puente Alto eh, con tres puntos y cierra la tabla eh, Deporte Pirque con cero. Dos derrotas. Saludos a Don Kerry y a toda la gente de Kerry Molina, Jorge Pérez también, que eh, fue compañero mío en el de estudios, así que... Ah, perfecto. Eh, perfecto. Saludos, usa, usa chino también, una técnica TECNI. tecni Saludos ah, a Rubén así. y a todos los que nombramos. Sí, en este programa. Ah, un saludo a todos los, los hijos de Enrique Kirber y Víctor Jara de la Universidad de Santiago de Chile. Ya, listo. Eh, Nico, Grupo Sur Número 1. Bueno, el Grupo Sur Número 1 tiene a Colegio Guillón eh, con 4 puntos y una diferencia de más 5. En el segundo lugar está Chimbarongo con 4 puntos y una diferencia de más 2. Tercer lugar para Deportes Tomé con un punto y menos 2. Y el cuarto lugar es para San Pedro de la Paz con un punto y menos 5. Voy a dar una opinión. Me gusta el, la tercera edición B por cómo está conformada ahora, porque es como, digamos, como el Europa League, como la Conference que tiene harto grupo, harto como equipo el Mundial también, sí, son cuatro, claro. cuatro equipos. Eh, exactamente. Y Grupo Sur eh, número 2, eh, Nacimiento, como decíamos recién, el único equipo con un canasta perfecta, seis unidades, son eh, dos partidos jugados y dos ganados. Eh, Mayek Unido, tres unidades, al igual que República Independiente de Igual y cierra la tabla Deportivo Mesa. Tenemos hasta ahora solamente dos equipos que no han sumado puntos. Es con esta tercera. Sí. Es eh, Mesa y, y Simón Bolívar. Simón Bolívar. Bolívar, sí. Próxima fecha, León, por favor. Nos vamos con la próxima fecha. ¿Qué dice la próxima fecha? ¿Está bien? Sí, ahí está. Eh, Nico, ahí también lo seguimos. Club Social Ovalle eh, recibe a Cep Copiapó y Atlético Oriente en su, primer, en su estreno de local en, en el estadio de Barnechea. Va a recibir a Unión Compañía, eh, ya anunciaron en sus redes sociales que va a ser transmitido ese partido. Pero va nice. a ser en el estadio de Barnechea? Sí, por el 018. Uh -huh. Ya, yo tengo una pregunta antes de pasar al otro grupo. Ah, bueno. ¿Y cómo lo habilitaron si a, a Barnechá no le están permitiendo ocupar ese estadio para jugar? Por eso se fue a San Francisco Mostazal. Vamos a ¿Por Uf. tema de Seremi? ¿Habría que corroborarlo entonces? Sí, bueno. pues. O sea, no, no, no, es que, es que puede no, ser sí. un, ca un caso parecido. O sea, sé que, que los protocolos son un poco más flexibles en tercera división, obviamente pero me parece, por, por lo demás, curioso. Porque sería un caso parecido a lo que estamos viendo en San Ramón. O sea, confío en la, en la, en la, en la disposición de Atlético Oriente, en el trabajo que hace, que, que va a ser serio en este aspecto, pero la verdad no deja de llamarme la atención. Sí, el día sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Lóvaro Perfecto, claro. perfecto. Que vayas a ser serio, no como otros. Claro. Yeah, claro. Eh, Aprenda Municipalidades. Joseph San Ramón. Ingel, región de... metropolitana number one. Donde tenemos que eh, Provincial Talagante va a visitar al cuadro de Clan Juvenil, mientras que Curacabí va a hacer lo mismo Frente a Cultural Maipú De los bastante interesantes los que vamos a vivir En este grupo Región Metropolitana 1 Un... Bueno, Cultural Maipú que debuta de local también ah, Viene de, de dos partidos de visita oh, Y dos empates oh. Yo, una, ju Justo va a jugar en el borde no voy a estar este fin de semana Podría haber ido con la gran credencial que nos se enteran. Sí. Eh... Con la omnipotente credencial así. Más Ah, bueno. Ha salido al aire, perdón. No no, no, sí. Aguará de la reina en Talinay recibe a. Eh, Deporte de la Gráfica es Talinay, ¿no? Sí. Sí, Talinay. sí Talinay. Y Gasparín de nuestro querido Bastián González eh, recibe a Simón Bolívar. En una fecha, digamos, que los, do, los dos locales eh, lideran el grupo. Por lo tanto, pueden sacar una ventaja y ahí empezar a consolidarse en el liderazgo del, del mismo. No sé, Simón Bolívar tiene que al menos sacar un punto. Sí o sí. sí, su, o pr sí. su primer partido de visita también. Además. Sí. Eh, siguiente gráfica, por favor. Nos Pablo vamos Leon. con... Ya la zona sur. Sí. No, no eh, este RM este, es más 6. Región metropolitana 3 más sexta región. Uh -huh. Nicolás. Bueno, Deportes que eh, vuelve a su localidad, eh, juega contra el Tricolor de Paine y... Municipal Puente Alto eh, debuta de local frente a Deportes Rancagua. Va a jugar en el Municipal de Puente Alto, ¿no? Porque estaba escuchando sí, que habían sí. algunos. Por lo que estuve conversando el hmm. otro día con Guido, él me dijo que iban a ser de local en el Municipal de ah, Puente ya, ya. Alto. Ah, qué bueno. Qué bueno, sí, porque que no. supe que habían habido. Me, me pasaba el dato que no tienen, Que les tramita a los partidos? Para que, por si acaso, si alguien que alguien quiere ir a transmitirse. Ah, ¿no? Guiño, guiño. Municipal sí, si Puente... juegan si juega el domingo, soy material dispuesto. No, cobro caro, sí. ¿Cómo ah, sabe? Así que, sea? Felipe, ahí. Eso sonó no tan mal. ¿Ah? ¿Ah? Eso sonó no tan mal. No, co, co, ¿Por si cobro sí. ¿Mi trabajo vale, pues señor? Los a, nueve, años, nueve años de experiencia, llevo con estadísticas. Dígame, ¿quién en la categoría es eso? Lo maté. Eh, bueno, sigamos con, lo, con los grupos, profesor. Sí, Grupo Sur, hágalo usted mismo ya, para que, que justificar <risa> el sueldo. aquí lo vos mismo? Eh, <risa> de, deportes, tomé. recibe a, a Colegio Quillón, mientras que Marongo el cuadro del mimbre, va a visitar a un San Pedro de la Paz que está necesitado completamente de puntos. Exacto. Y yo termino en el Grupo Sur número 2, porque la República Independiente de Huayquí recibe a Mayek Unido y Deportivo Mesa que quiere poder empezar a, a caminar enfrenta al super líder de la tercera división B Nacimiento. Perfecto. Estamos. Eso todo, eso todo, eso to, es eso todo. Así que bueno, ya la tercera división B está tomando vuelo, digamos. Está bastante sí. interesante, está bonita. Y para qué vamos a hablar de la muchachos que está ya con unas tendencias bastante marcadas ahora vienen las definiciones, los partidos importantes que hay que tener nervios de acero y un sinfín de emociones que vamos a tener y que lo vamos a ver obviamente el próximo día miércoles. Eh queremos agradecer a Gonzalo Prieto que es el editor eh, de este programa eh, a Fakir Big Boss eh, Aguaman, sí. que agradecerle a Gonzalo que eh, desde la próxima semana ya nos va a tener el agua, sí. porque mañana dijo que le iba a buscar de verdad. De verdad. mañana a buscar el agua sí. también agradecer a, a Pablo León Mufasa, en eh, los <coughs> controles y bueno, sus palabras al cierre Nicolás Valenzuela dale, gracias a toda la gente que estuvo activa en las redes sociales eh, esperemos que este fin de semana sea un fin de semana lleno de fútbol, eh, comenzando desde mañana esperemos que Chile por, por fin nos dé una alegría nuevamente sí. eh, tenemos mucha fe sí. eh, eh, mandarle un saludo como siempre a mi padre, a mi madre que me están viendo decirle que los quiero mucho, a mi novia decirle que la amo mucho también eh, bueno y esperemos que este fin de semana sea un fin de semana recargado de fútbol y podamos estar viendo ahí muchos partidos eh, que nos den muy en simultáneo, porque se hace bastante difícil. Así que solo eso. Muchas gracias, Nicolás. Eh, José Ángel. Eh, no solamente igual que Nicolás, agradecer a la gente que estuvo en Sintonía, que sigue en Sintonía, a los que nos ven en diferido, también Hola. Sí. a todos Uy. ustedes que, que nos acompañan en cada edición de Ataque Directo Tercera División. Que tengan un excelente fin de semana, que sea un gran fin de semana lleno de fútbol. Por lo demás, si quieren escuchar clasificatorias, eh, arroba Poeta de Relato en las redes sociales. Voy a estar con el partido de Uruguay con Colombia mañana desde las 8 de la tarde para ya después tomarme mi descanso de fin de semana, por ahora. Solamente eso, que tengamos una buena jornada de fútbol, coincido con Nicolás, que no haya muchos partidos en simultáneo. Sé que es difícil porque son muchos los encuentros, pero por favor no programen cuatro o cinco a la misma hora que es brutal. Eh, uno no tiene cinco celulares para poder verlos todos, además de que no se transmiten todos. Pero la verdad solamente que gane Chile idealmente, idealmente contra Venezuela, que es el partido que me toca a mí, para poder decir con bases que me den todos los partidos de la selección. Y que solamente nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias José Ángel. Y yo también me quiero despedir, eh, quiero mandar un saludo a mi madre que es el programa. También a mi hermana, a mi familia. Y a mi novia, eh, principalmente a Sol, le mando un gran abrazo, un gran beso Y a todos los fanáticos de los Beatles, les quiero dejar hecha una invitación Porque este día sábado se conmemora un nuevo aniversario del natalicio de John Lennon ¿sí? El genio el jefe de, de los Beatles Y en Mágico y Misterioso Beatles tuvimos, tenemos una invitada de lujo Que es Julia Bird, la hermana de John Lennon Así que no se puede perder esta transmisión a través del de Facebook Live de Mágico y Misterioso Beatles Beatles. Así que no se lo pierda a las 10 de la noche. Eh, y sí, antes de terminar, eh, vamos con la Federación de las Hinchadas Chilenas. Se le va a producir y después me pelan a mí. Sí, pues tenemos compromisos. Sí, exactamente. Tenemos compromisos para ir finalizando la Federación de Hinchadas Europeas de Chile. Es una agrupación de hinchas que se reúnen en torno a su pasión eh, de los equipos que se encuentran en el viejo continente Puedes participar de las diferentes peñas Diferentes piños, grupos, ultras, tifosis, hooligans eh, Pongan el nombre que quiera Y se juntan en torno a una... Eh, fraternidad eh, y también a, a, en torno a la práctica de la actividad deportiva Ya que hay un campeonato de fútbol 7 Y para el cual incluso fueron también pa, eh, a participar de una copa interamericana en Ecuador Así que no se olvide buscar eh, a su grupo, a su eh, peña del, de su cuadro favorito Al cual lo hizo nuestro capitán Mauricio Lara Y lo puede hacer en el Instagram de la Federación de Hinchas Europeas de Chile Arroba fede Chile Así que no se olvide De visitar eso Encontrar su grupo Su piño Y también mandar un saludo Al profesor Gonzalo Formas Que la semana pasada Me di cuenta Que yo estaba ahí En la foto De la Juventus <risa> <risa> eh, Antes de ir con la mención eh, Nicolás van 0 0, -0. Sí, sí, eh, sí 25 sí. minutos Católica con Unión Española 0-0 Muchas gracias Partido número 100 De Diego Valencia Ojo Y no No, no, no está en Perú Debe estar allá a ver. Bueno No llamaron a Ángel O bueno. Pero si está Diego Valdez ¿Para qué queremos más? Claro Bueno eh, ya, ya que el tiempo no se apremia, yo les voy a decir que quienes la Granja calidad humana al servicio de la comunidad tiene un equipo de trabajo 100% profesional atención personalizada, 100% efectiva y a un muy bajo costo, como siempre por supuesto agradecemos el trabajo que hicieron con nuestro compañero y colega Bastián González, te recordamos también que quienes la Granja tiene kinesiología integral, traumática y respiratoria, tratan lesiones como tendinitis 15 lumbosiática, fracturas de carros, contracturas, artrosis escoliosis y mucho más, son especialistas en la rehabilitación deportiva y cuentan con kinesiólogos a domicilio, donde están ubicados en Pasaje 9 Poniente, 8242 en la comuna de La Granja. Los pueden encontrar en Instagram, kine Granja o al WhatsApp, más 569-8560-4706. Recuerda, más 569-8560-4706. Recuerda, Kine La Granja, calidad humana al servicio de la comunidad. Sí, así que ahora una vez que se recupere de Kine La Granja no va a ningún lado. No, exacto, A la casa, no. Exacto. A la casa a ir a buscar el agua de aguanto Exactamente. Así que nos vemos el próximo miércoles a las eh, 7 de la tarde, 19 horas, con el análisis de la octava fecha de la tercera división A y la tercera fecha de la tercera división B, que ya está tomando vuelo. Eh, Así que un saludo a todos y nos vemos el próximo miércoles. Que sea gol, muchachos. Hasta luego. en este programa Radio Zona X y la responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Radio Zona X